Vamos, entonces, a comenzar esta segunda parte del panel de gobernanza. Y, bueno, os recuerdo, o para los que no estuvisteis ayer aquí, eh, ayer se pusieron varias preguntas eh, sobre la mesa, algunas quedaron respondidas, otras están hoy todavía sobre la mesa. Entonces, la dinámica que vamos a hacer hoy es la siguiente. Primero voy a dar eh, la palabra a los miembros del comité asesor de este panel y cada uno intervendrá unos 10-15 minutos eh, donde nos van a presentar su visión, sus, eh, su valoración, sus conclusiones sobre el, lo que ven en eh, Torque Sunera X. Eh, va a incorporarse también en esta intervención Telmo, eh, estamos Esperando a que llegue de la silla. Eh, sí. Tal y como ayer quedamos entre todos, eh, nos pareció muy importante que estuviera hoy presente aquí la voz, la valoración de la gente joven. Eh, ¿En qué medida Torquizuna eh, atrae, no atrae? ¿Qué, ¿Qué ve la gente joven sobre esta propuesta que hace Torquizuna Reikis? De, de Gobernanza Colaborativa, eh, en cuanto tenga su, mes, su silla, el pobre está ahí a la espera, eh, se incorporará al eh, panel eh, asesor. Muy bien, pues sin más, voy a... Y luego, por supuesto, abriremos preguntas del público. Eh, vamos a hacerlo... Me hubiera gustado que fuera la intervención eh, de cada miembro del comité de asesor y luego preguntas, eh, pero... Eh, como luego se presentan las conclusiones de todo el Congreso, pues quien va a hacer las conclusiones está necesitando saber cuanto antes que, eh, cuáles son las valoraciones de, de, de los asesores. Así que mmm, vamos a ir primero, todo seguido, en esta una ronda de sus intervenciones. Voy a comenzar pues voy a comenzar en el orden que tengo aquí en, aquí en el... En el eh, folleto o <risa> programa y eh, la primera persona que va a tomar la palabra es Daniel Linerariti, catedrático de filosofía política y social, investigador Iker Basque de la UPV y director del Instituto de Gobernanza Democrática Governance. Bueno, eh, eh, una... Buenos días a todas y a todos. Otra cosa es porque me han dado 15 minutos y hay que limitar eh, los mensajes. Primero, mmm, eh, Torquizona Unaera X responde a mi juicio a dos grandes problemas que tienen las sociedades contemporáneas y los sistemas políticos, uno de tipo teórico y otro de tipo más bien práctico. El de tipo teórico tiene que ver con que vivimos en una sociedad muy acelerada, eh, donde las agendas políticas son endiabladas, tienen que gestionar lo, lo más inmediato, las crisis más inmediatas. Eh, esto supone que en, en conjunto eh, se puede decir que vivimos en una sociedad enormemente distraída en el presente, que presta muy poca atención a las tendencias de fondo subterráneas, que son a veces más relevantes que las agitaciones de, de la superficie, y genera en los actores políticos, pero también en la gente eh, normal, en la ciudadanía, genera una, un, un cierto, lo que podemos llamar un cierto déficit cognitivo de, de saber qué es lo que realmente está pasando. Está real, lo que realmente está pasando es lo que dice hoy el periódico esta mañana o el grado de calentamiento climático que se verifica mmm, sin que nos demos cuenta eh, en la, en la percepción inmediata. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es más real? ¿no? Eh, la consecuencia de esto es que llegan las crisis y todos nos sorprendemos, nos pillan bastante mal preparados, eh, a veces eh, somos como sociedades muy estúpidas porque eh, agregamos un montón de comportamientos que eh, esa misma agregación nos hace, nos hace perjudicarnos a todos cuando podríamos haberlo organizado de otra manera para no, no, no, que no hubiera ese, ese, ese encadenamiento fatal de crisis en el que, en el que vivimos. ¿no? ¿Cuál es la solución que Torquesuna era X eh, plantea? Reflexión, pensamiento estratégico, mirada, visión a largo plazo, luces largas, eh, deliberación, etc. ¿no? Esta, es, esta es la primera idea que quería decir. ¿no? Segunda idea. Eh, tenemos también un problema práctico y es que eh, hay que hacer cosas. Y, y las cosas que hay que hacer no son de poca importancia. Y sobre todo las cosas importantes que hay que hacer no tienen que ver con eh, eh, cambios que, eh, en la sociedad que se podían producir eh, dándole a un botón, eh, dictando una norma foral o, o proporcionando un medicamento. O ya que estamos en ello, vacunando a la gente, porque con la vacuna, por ejemplo, me vale, como, me vale como ejemplo para ilustrar esta tesis, con la vacuna hemos conseguido más o menos la inmunidad biológica, pero hay que. El gran desafío que tenemos ahora es conseguir la inmunidad social, que es una cosa completamente distinta, que es cómo, cómo realizar aquel conjunto de transformaciones que nos permiten o bien que estas cosas no vuelvan a ocurrir o que si nos ocurran nos pillen con un sistema con una respuesta más, más potente. ¿no? Como, además, decimos que, y decimos con razón, que, la, que una crisis como la climática o una crisis como la crisis sanitaria, la salida de esas crisis, la superación de esas crisis, están vinculadas a la realización de determinadas transformaciones sociales de gran alcance en nuestro modo de consumo, en nuestra relación con la naturaleza, en nuestra movilidad, etcétera, en nuestro sistema productivo, etcétera. Esas son transformaciones que no las consigue un gobierno, eh, por supuesto un gobierno con una mayoría exigua, pero ni siquiera un gobierno de concentración, porque no, se no son cosas que se, que se consigan desde los gobiernos, sino que se conseguirían, en el mejor de los casos, en una implicación de todos los afectados, de toda la sociedad eh, alineada en determinados eh, objetivos ¿no? y además con otras instituciones, con otros entornos políticos, etc. ¿no? Eh, por ejemplo, poner un ejemplo que pueda ilustrar esto, no, eh, no podemos afrontar la crisis climática eh, desde una visión vertical de la política, según la cual lo que hay que hacer es eh, decretar unos eh, niveles de, de, de reducción de, de consumo de energías fósiles, etc. ¿no? como si esto se pudiera hacer sin contar con la gente? ¿no? Contar con la gente quiere decir que, que hay que conseguir unos incentivos para que las personas cambiemos nuestro modo de consumo de movilidad, etc. ¿no? Eso solo se consigue con buena información y eh, consiguiendo que la gente entienda que la transición que hay que hacer hasta allí tiene unos costes que podemos asumir porque son unos costes que se van a repartir equitativamente, por ejemplo. ¿no? Por consiguiente, este sería el segundo elemento, el elemento práctico que es cómo conseguimos que… Eh, eh, como se dice habitualmente, saldremos de la crisis cuando hayamos conquistado una normalidad que no consiste en el statu quo ante, sino que consiste en las transformaciones necesarias para que esto no ocurra o ocurra en unas mejores condiciones. Bien, tercera, tercera idea que tiene que ver con una reserva, con una precaución que yo creo que hemos de tener. Es verdad, se dice mucho que hay una crisis de la democracia liberal o de la democracia representativa, ¿no? Eh, me gustaría señalar que, que no todos los diagnósticos de la crisis eh, de la democracia representativa liberal que se hacen son mejores que la crisis misma. Hay soluciones horrorosas, ¿no? por ejemplo, todas esas que etiquetamos con la idea de democracias iliberales o, o ciertos populismos, etc. ¿no? Eh, seguramente hay ciertas diagnósticos de la, de la democracia liberal y de la crisis de la democracia representativa que comprarían las extremas derechas. Y yo creo que no estamos en esta, en esta órbita. ¿no? El otro día eh, anunció la líder de los chalecos amarillos, de la movilización francesa los chalecos amarillos, su apoyo a Semur para las elecciones presidenciales francesas. ¿no? Recuerdo el, al inicio de la, de la revuelta de los chalecos amarillos le llamé a un amigo mío bien enterado francés para que me explicara de qué iba aquello, que era muy sorprendente, y me dijo esto va a acabar muy mal, y entonces me explicó, claro, eh, eh, al, al inicio de la revuelta de los chalecos amarillos, la parte de la izquierda francesa, aquello lo saludó como esa parte de la izquierda suele saludar a todo lo que protesta, como diciendo, si alguien protesta es que tiene razón, ¿no? Y claro, eh, lo que estamos viendo ahora... Es como en el entorno de las protestas ante cualquier cosa, la cumbre de Glasgow, etcétera, lo que hay es una enorme cacofonía de intereses completamente distintos. Hay gente que está criticando la, la crisis, la, la, eh, los resultados de la, del encuentro de Glasgow porque le parece demasiado y hay gente a la que le parece demasiado poco. Seguramente eh, los chalecos amarillos que eh, protestaban por el incremento del precio del diésel protestaban por una cosa que hay que hacer, otra cosa es que lo hagamos de una manera equitativa, razonable, repartiendo gastos, compensando aquellos sectores que van a sufrir. ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que, que en el universo de la protesta, de la crítica, eh, hay una gran cacofonía y hay eh, intereses diversos y a veces incluso intereses contrapuestos. Con esto, quiero decir que la... la la política no puede eh, eh, abjurar de su propia responsabilidad. Es verdad que, que estos cambios no se hacen sin la sociedad, eh, pero también es verdad que estos cambios tienen que ser guiados, liderados por unas, por unas instituciones que hagan determinadas apuestas políticas. ¿En qué consistiría la legitimidad de ese liderazgo? Porque yo no, eh, me parece que no, no, sería, no tendría ningún sentido un liderazgo autoritario, un liderazgo que imponga cosas. Yo creo que la única, la única legitimidad o la legitimidad más importante del liderazgo político es la de tratar de garantizar la igualdad de toda la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Por tanto, eh, eh, eh, Víctor lo ha dicho antes en su conferencia, ¿no? todos sabemos que hay gente que tiene más capacidad de presión hay gente que tiene mejor formación, se maneja mejor en las redes, forma parte de un lobby del tipo que sea y lobbies los hay de todo carácter y, y, y color y la legitimidad de la intervención eh, política, del liderazgo político consiste en equilibrar ese espacio de discusión, impidiendo que quien tiene más poder por su capacitación del tipo que sea porque tiene, por ejemplo, más nivel económico, la gente con más nivel económico participa más, condiciona más las medidas de gobierno, eh, quien está al margen, quien no tiene papeles, quien, por, por ejemplo, todavía no ha nacido siquiera, pero tiene derecho a un medio ambiente eh, sano y a una economía sostenible y a un sistema de acciones eh, justo, eh, el, el liderazgo tiene que representar esos intereses eh, y hay que hacer valer esos intereses equilibrando un tanto aquellos que, es, que tienen una mayor fuerza de, eh, de eh, imposición o de, o de presión. Y termino con mi última idea, eh, que es una especie de experimento mental que os propongo, un poco provocativo para, para daros que pensar ¿no? y breve. Eh, si dentro de cinco o diez años, 20, eh, en, eh, hurgando en nuestros ordenadores, encontramos un link que nos remita a este magnífico congreso y lo vemos y lo volvemos a escuchar todo, ¿qué echaríamos de menos? Habría algo que diríamos, qué raro que no, que no hubiéramos hablado de esto. Os pongo un ejemplo, si esto se hubiera hecho hace cinco años, no hubiéramos Hace tres no hubiéramos hablado de las pandemias futuras. ¿no? No, no lo hubiéramos hecho. No estaba en nuestro radar, salvo Bill Gates y alguno más. Eh, no, no sabíamos que esto iba a ocurrir, ¿no? ni cómo iba a ocurrir. Eh, bueno, yo os digo una cosa que me ha llamado la atención. Eh, no he estado en, en todos los paneles porque no tengo la capacidad de bilocación, pero tengo la impresión de que hemos hablado muy poco de tecnología. Eh, y concretamente muy poco de unas tecnologías que están siendo ya muy relevantes y que lo van a ser cada vez más, que son todas las tecnologías algorítmicas, de inteligencia artificial, sistemas automáticos, de decisión Big Data, etc. Eh, de verdad, dentro de 5, 15, 20 años, eh, eso estará en la cuenta de, de, de lo que podíamos haber hecho, creo, según si mi hipótesis es acertada, no lo sé, lo someto aquí a vuestra consideración, de lo que estuvo mmm, inapropiadamente ausente de nuestra discusión. Cada vez se están tomando más decisiones en sistemas eh, automatizados y además es lógico y es muy bueno la complejidad de las decisiones políticas que hay que tomar, no se podría aligerar sin sistemas de este estilo, pero esos sistemas, esos sistemas eh, plantean multitud de problemas de, de sesgo, de discriminación, de, de, de falta de justificación eh, y de alguna manera contradicen un principio democrático básico de alguna manera eso se puede so solucionar creo que se, debemos solucionarlo que es el principio de autodeterminación ¿no? la idea de que eh, nadie nos puede sustituir a los humanos en la tarea de decidir cómo queremos configurar nuestro destino colectivo ¿no? pues eh, nada más es que la uniz Muchas gracias Daniel, eh, los cambios no se hacen sin la sociedad, eh, pero eh, hay que ejercer el liderazgo para eh, equilibrar los conflictos de intereses que se o los intereses contrapuestos que aparecen. Vuelve a salir un tema que ayer hablamos sobre el liderazgo, el ejercicio del liderazgo en, estos, en estas transformaciones. Eh, Continuamos, Le doy la palabra ahora a Diego Moñux, eh, cofundador y socio director de Science and Innovation Link Office, Silo. Eh, una cuestión técnica eh, que no, eh, Desde aquí retumbaba un poco, te, te hemos oído bien, eh, Daniel, pero an, por aquí nos retumbaba el sonido. Lo estoy diciendo, para que el equipo técnico eh, entiendo que tenemos distinto micrófono. Eh, no sé si en la audiencia también se oye un poco retumbando. Eh, so, ¿Se oía? Bien, se oía bien. Ah, de acuerdo. Entonces Era problema solo de esta, de esta zona. Gracias. Acústica. Gracias. Eh, ¿María José se me escucha? No. Todavía no? ¿Todavía no? no. todavía no. Entiendo que van a... Sí, yo creo que... ...a conectar. Bueno... ¿Sabrán? Creo que ya, pues. ¿Sabrán qué tienen que conectar? Sí, sí, yo creo que están... No, pero todavía no, todavía no han sabido. Egunon, buenos, buenos días Ahora. a todas y a todos. Yo, yo tengo, tengo el reto de estar en un... En un... Ahora ya en un panel rodeado de, de académicos, cuando yo soy más lo que no, los... los, los un llamaría un, un practitioner, ¿no? Y es una de las... Solo voy a utilizar tres palabras en inglés, esta es la primera, así que podemos ir descontando, ¿no? Eh, y hablo desde esa, desde esa perspectiva, ¿no? Mi, mi análisis tiene en parte que ver con, con una evaluación de lo que escuchamos ayer y otras dos ideas... Eh, voy a tratar de concretar en, en, en cinco o diez minutos, que tienen que ver con lo que entiendo que queda por delante, ¿no? porque ayer escuchamos en gran medida cómo habíamos llegado hasta aquí, cómo se había construido este, este gran proyecto, se presentaron las iniciativas, los subproyectos, y parte de, lo que, de mi reflexión se va a concentrar en, en, más que en la gobernanza de cómo hemos llegado hasta aquí, en la gobernanza de lo que queda, de la implementación de la iniciativa. ¿no? Sí, gracias. Yo, yo, yo diría que en, en términos de, de lo que podríamos llamar experimentación de políticas o innovación en política pública, el proceso participativo que, que ha traído a la diputación hasta aquí pues es muy meritorio y seguramente único, también se comentaba ayer ¿no? en, en, en gran medida. Y el reto, y le preguntaban a la, a la diputada, ¿no? que recuerdo ayer, eh, bueno, pues, de aquí a 15 años, ¿no? ¿cómo definiríamos el éxito o, o cómo valoraríamos retrospectivamente el, el éxito de la iniciativa? Y, y yo también lo, lo avanzaba en mi intervención ayer, que creo que en gran medida tiene que ver con cómo gobernemos la implementación de las iniciativas, que ya no es solo haber gestionado esa inteligencia colectiva y participativa para diseñarlas, sino, sino ya en la, en la implementación de cada uno de los, de los, de los proyectos. ¿verdad? ¿No? Y fundamentalmente me centraré en esto, en la gobernanza, interinstitucional. Y, y para eso yo voy a utilizar dos ideas que están relacionadas, tratando de hacerlo así como también pues, pues atractivo. ¿no? La primera la llamaría Napoleón contra el cambio climático y la segunda la caja de herramientas multinivel. ¿no? Y me, me ha venido muy bien que, que Víctor La Puente hablara de las, de las administraciones napoleónicas, porque que no me diga es cierto, ¿no? en el sur de Europa tenemos una tradición de, de gobiernos muy departamentalizados, muy muy pesados, muy inertes, en el que cuesta mucho la reorganización del espacio de las, de las competencias y la organización de la administración para la provisión de servicios, mientras que en el mundo, es una simplificación, ¿no? pero en el mundo cajón, estadounidense, nórdico en gran medida, es verdad que hay una cultura eh, más cercana a, a, al mundo de las agencias. ¿no? Por supuesto existen los gobiernos, departamentos, pero hay una capacidad para, para, para, para hacer y deshacer esas agencias ascribirlas a escribirlas distintos, a distintos departamentos y darles nuevos mandatos. ¿no? eso es algo, en general, menos acostumbrado en, esta, en nuestra administración, entre comillas, napoleónica. ¿no? Entonces, claro, cuando uno pregunta a la ciudadanía en un proceso participativo no tan bonito como este por los retos, lo razonable es que no los plante en términos, de, en términos departamentales, ¿no? sino en términos de percepción de, de, de, de necesidad. ¿no? Y ahí emerge pues, el envejecimiento, el, el cambio climático y otros muchos que necesariamente, por eso lo de Napoleón contra el cambio climático, ¿no? pues rompen, van en contra de la lógica departamental. Pero, pero, pero claro, hay que, convivir con, hay que convivir con ello. ¿no? Luego hablamos de las, de las soluciones y de aquí la idea de las fundaciones y los subproyectos. Hay que convivir con ello en la, en la sensación, lo comentamos también con la diputada en el café, que, que la responsabilidad pública, esa, esa, ese mandato competencial que tiene cada uno de los, de los departamentos, no se puede enajenar. ¿no? Uno puede... Segregar, generar una fundación, tratar de, de, de montar estrategias horizontales que respondan, ¿no? que macheen, por decir así, a, con esos retos, pues, pues, pues eh, fundación eh, vinculada con la movilidad, con el cambio climático, con, la, con, la, con, con el envejecimiento, pero eso convive y sigue conviviendo con, con, con la lógica departamental. ¿no? Con lo cual aquí, en términos de, de retos del futuro y de, y de gobernanza, eh, digamos, sería un poco mi, mi primera idea, el reto fundamental está en, en no cómo gobernamos las, las, las nuevas instituciones que hemos, que hemos creado ¿no? la, propia, la propia estructura eh, de Torquisuna y, y las fundaciones, sino cómo nos relacionamos con esos departamentos preexistentes ¿no? que, siguen, que siguen existiendo ¿no? y para hacerlo un poquito más complicado y voy a esta segunda idea de, de la caja de herramientas eh, multinivel, ¿no? que me parece una una imagen como muy incomprensible, ¿no? Todos conocemos esta máquina de herramientas en las que uno ¿no? abre y te salen como varios pisos no con cajitas y dentro pues uno tiene su destornillador, su su, eh, su martillo, su, sus alicates, ¿no? Y, bueno, pues imaginemos que cada uno de esos niveles son, son, son la administración, ¿no? Claro, de nuevo, cuando uno le pregunta al, al ciudadano o a la ciudadana por los retos, lo plantea de una manera horizontal, no vertical, y de una manera, como tiene que ser, ¿No? Pues, pues, haciendo transparente la administración que está detrás, ¿no? percibe, exige y demanda unos servicios públicos, no le importa tanto, entre comillas, quién se los, quién se los ofrece. ¿no? Y esto añade ¿no? a una iniciativa como esta de la Diputación esa, esa complejidad añadida que lleva de nuevo esta idea de la, que, que adelantaba ayer de la, de la gobernanza multinivel y, del, y, de la, y de la colaboración interinstitucional, que es muy compleja. ¿no? Si imaginamos esos niveles de, de la caja de herramientas y las cajitas, ¿no? el que uno tiene, de nuevo, pues cada uno de los departamentos, de la diputación de, de, de, de los ayuntamientos, de la comunidad autónoma, incluso del Estado, de, de Europa, ¿no? pues se encuentra que, que tiene cajitas que se los departamentos, cada uno con sus herramientas, porque tiene los recursos para ello, pero sobre todo porque es competente para, para hacerlo. ¿no? Al final, y simplificando mucho, en la administración uno puede eh, reorganizar, puede reorganizar esas cajitas en las que tiene las herramientas y luego puede tener herramientas pues, normativas, eh, de incentivos y, y, y, de, y de prestación de servicios y de alguna forma de comunicación, ¿no? de generar eh, sensibilización y, y, y modular el debate público. Pero claro, no todos los departamentos tienen todas las herramientas y no todas en el mismo nivel de la administración, ¿no? con lo cual, pues llevándola al al terreno del, del por ejemplo, de envejecimiento, ¿no? en la medida que también en, mi, en la práctica profesional estoy trabajando con, con Berry. Uno, lógicamente, puede haber horizontalizado el programa y en el nivel de la diputación tratado de, de generar canales ¿no? para comunicar esas, esas cajitas, tratando de, ¿no? sin mover la herramienta normativa de donde está, sin mover la herramienta de prestación de servicios en la cajita en la que está, hacerlo horizontal. Pero tiene el reto de que sobre el territorio conviven otras administraciones que, que, que tienen capacidad normativa y que prestan esos servicios. ¿no? Entonces, el ser capaz de, de establecer conexiones entre los distintos niveles, ¿no? que, que me consta que se está, se, está, se está haciendo, es donde seguramente está la clave. ¿no? Y, y ya digo, no tanto como evaluación, pero sí como, como, si se quiere, recomendación. Yo diría que es un ámbito en el que toca poner el, el foco, ¿no? seguramente por el momento en el que en el que están las iniciativas, es justo pues pues pues el tiempo adecuado para hacerlo. ¿no? Ayer visitábamos también con el diputado general el eh, Múvil, la Fundación, hablábamos también del tipo de actividades que están que están haciendo, están todavía todavía arrancando, hablábamos de alguna de ellas, como el Living Lab de conexión con los ciudadanos. Bueno, pues ahí es donde está de alguna forma la, la, la clave, ¿no? identificar eh, en, en, en cada una de estas iniciativas y de estos proyectos ¿Quién tiene las herramientas para hacer qué y trabajar con ellos? ¿no? En el ámbito, de nuevo, por, por citar este ejemplo de nuevo, del, del ejército activo y de la generación de una, de, una, de, una, de una silver economy, pues la diputación tiene ciertos resortes, pero hay mucha provisión de servicios públicos en el ámbito municipal, como sabemos, y también el autonómico, y todo ello se despliega sobre el territorio. ¿no? Entonces, quizá la labor más importante… Que tiene, que tiene este experimento para escalarse y para dentro de 15 años entender que ha tenido impacto es haber podido pues, pues alinear ¿no? todas esas herramientas de cada uno de los de cada uno de los niveles para que tenga el impacto adecuado. Porque si no, eh, y pese a todo el esfuerzo, puede ocurrir que en alguno de los casos cueste el, el escalado ¿no? y el generar impacto, que es, que es, que es el reto más, más importante que tienen los los experimentos, eh, digamos, de política pública y los, y los y los proyectos que arrancan, ¿no?, como este, generando pilotos en, y, y centros de referencia. Es cómo conseguir que eso escale y tenga, y tenga impacto, ¿no? Y, ya digo, por, por, por, por dejarlo aquí, por eso ayer preguntaba, porque me faltó un poco escuchar, escuchar esto, ¿no?, El, se hablaba de la red de colaboración con los municipios, entender cómo se está consiguiendo alinear, entendiendo que cada uno es competente, responsable y... y y, y tiene que ser eh, a contable por decir así, ante sus ciudadanos, ¿no? a, a distintos niveles, pero cómo conseguir, eh, de alguna forma, enamorarles de la, de la idea, compartir esos retos, porque son retos del territorio y con independencia de la Administración, y de alguna manera alinear todos, esas, todos esos incentivos a prestación de servicios. ¿no? Yo, yo diría que, siendo muy importante el reto de haber gobernado toda la participación, y la alineación de los intereses del ecosistema, el reto más fuerte realmente, entiendo, a mi entender, está en, en, en cómo alinear las, las, las herramientas de cada uno de los, de los niveles de administración. ¿no? Muchas gracias, Diego. Eh, luego tendremos oportunidad de dar la palabra a personas de, eh, que están en la diputación, eh, desarrollando Torquisuna pones el acento en algo que me consta, eh, está muy presente en, las mesas de en la mesa de Torquizuna X, que es ese, ese, eh, cómo si, como implementar la gobernanza colaborativa primero dentro de tu casa y la colaboración entre departamentos, entre distintos niveles, entre la diputación y el sector público foral. Eso efectivamente sí. es una de las cuestiones claves y candentes sobre la cual eh, Torquizuna Erequis eh, sé que puede... Eh, contribuir con, con sus experiencias y con su aprendizaje. Luego les daremos la palabra para que digan algo de eso. Vamos a escuchar ahora a Gilmer Giovanni Castronieto. Es que nos sentamos exacto ¿Sí? os habéis sentado, sois muy disciplinados. Os habéis sentado exactamente en el orden que os iba a dar la palabra. Eh, profesor investigador asociado de la Pontificia Universidad Javeriana en las áreas de proceso y teoría de la administración y miembro del Consorcio de Inteligencia Emocional del País Vasco. Gracias. Bueno, eh, primero que nada tengo que agradecer a, a toda la organización del evento, a la Diputación General de Vipúzcoa por esta oportunidad y de ver, de evaluar y de ser parte de este proyecto tan importante como es el e Torquis una heroísima. Eh, yo empezaré por reflexionar específicamente en esa realidad que estamos. Yo creo que desde que empezó la pandemia hace dos años, el mundo se ha partido en dos, antes y después. Ese antes y ese después nos obliga a repensar, nos obliga a reprogramar y nos obliga a que el modelo de gestión centrado y basado en la persona, pues requiere también que lo evaluemos. Y creo que el lector Kizuna lo está mostrando y no lo, no lo presentaron ayer y, y creo que hoy cuando hablaba Víctor veíamos el fundamento de todo esto. Capital social, gobernanza colaborativa, sociedad de cambio, sociedad mejorada. Propuesta de valor diferencial con innovación social es lo que el E-Torquizuna nos muestra y hay una experiencia práctica interesante. Las tecnologías de información y comunicación, ya creo que por acá ya lo, lo veía, son tres realidades que no funcionan, que funcionan sincronizadamente, pero son independientes. Como consecuencia, eh, la realidad de las TIT es un proceso colaborativo para que podamos lograr objetivos. Y esa parte es fundamental en este momento. Creo que hemos evolucionado, o hemos, bueno, no evolucionado, hemos acelerado en un 100% desde que nos incluimos en la pandemia. Y como consecuencia, pues somos super globales. Al ser super globales, hemos podido detectar con realidades de la salud lo vulnerable que somos los seres humanos, realidad que muchas veces estaba desconectada de la realidad. Y ahí pues creo yo que vamos a poder seguir trabajando en los próximos años, de modo que esa brecha tecnológica se, se nos está volviendo cada día menos. Esto nos lleva también y queda sobre la mesa de Torki, que hasta antes de la pandemia un idioma fundamental era necesario, pero todavía no sabíamos cuál era el que nos iba a unir a todos. Y pareciera que el idioma fundamental que ahora nos unió a todos ha sido la tecnología, la información y la comunicación. Eso hace cambiar un paradigma que en las nuevas generaciones, pues lo empezamos a ver de otra manera. Esa tecnología, esa gobernanza, ese mercado, pues engrana un ecosistema que tiene que cambiar la gestión, la transferencia de conocimiento, la economía, la producción, el consumo, entre otros. Como consecuencia, entramos a ver una realidad y a comprender una realidad mucho más de factores críticos de conocimiento y ahí yo creo que todavía nos falta mucho por por aprender y entender y en qué lo basamos o en qué se basa pues en sobrevivir a una crisis de liderazgo que es lo que muestran las organizaciones públicas en diferentes partes del mundo eh, Ayer yo comentaba en alguna reflexión el desaprender para volver a aprender, y creo que Ender y Seba pues, después en los entretelones, es necesario concebir la realidad de desaprender para volver a aprender. Y eso no es solo una, es una realidad que tenemos que entenderla y que tenemos que aplicarla. Y hoy Víctor lo decía… El postcontrol, el precontrol, la burocracia, como la manejamos en todo el proceso organizacional, todavía no lo aceptamos que ha cambiado. Y las organizaciones públicas en ese sentido todavía enquistan realidades muy tradicionales por normativas, por procedimientos administrativos que… Pues no los hemos revisado, no hemos revisado esa parte de control. Como consecuencia, pues ese desaprender es necesario. Las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, que, que hoy piden reflexiones y piden realidades que se puedan incorporar a ellos, han podido descubrir con la pandemia que también tienen que desaprender. Porque el aprendizaje, como lo decían ayer, en el modelo es permanente. Es permanente, sí, es permanente. Pero esa, ese desaprender pues, tiene que ir acompañado del aprendizaje, del que ustedes lo han mostrado. Ha sido un proceso de aprendizaje constantemente durante años, buscando mostrar. Una realidad. Y eso lo ha llevado a la gobernanza colaborativa, a un modelo, a, un, a una realidad que toma auge en este mundo de organizaciones y que obviamente, pues el ser humano se ve condicionado por sus recursos de manejo de inteligencia emocional ahora o de realidades emocionalmente inteligentes para poder actuar en los próximos años. Como consecuencia, esta es una realidad que tenemos que tenerla en cuenta. Eh, entre los desafíos que debemos priorizar, desde mi punto de vista, tenemos que ver la competencia intensa, cómo se convierte en un desafío preponderante gracias a la interdependencia global sobre una ventaja competitiva hacia una ventaja de crecimiento, y eso requiere de que la localización, y el, el mejor modelo lo vemos con el Torquisuna muestra cómo lo local puede ensamblar realidades globales, que son sentido de servicios, de productos, de eficacia, que requieren mayor… Eh, ...comunicación entre las personas. Por eso las famosas TIC, tecnología, comunicación y, e información... ...pues requieren que alimentar a ese pensamiento crítico... ...y cuando hablamos de pensamiento crítico es realidad, no por criticar... ...que muestre la satisfacción hacia una necesidad sostenible autosustentable con tendencia a una realidad de cultura social, organizacional, mucho más de ecosistema de entorno local, de entorno interno. Otro desafío es comprender y analizar la apreciación más íntima de la ética los valores y el crecimiento real y sostenible de las organizaciones socialmente responsables y hoy víctor nos lo hacía ver en su exposición ese liderazgo o esa gerencia o ese CEO de organizaciones hoy tiene que manejar altos estándares éticos y profesionales realidad que no es nada nueva pero que nos obliga a repensarnos porque la exigencia de transparencia ya no se detiene. Como consecuencia, las organizaciones actuales requieren desarrollar su conocimiento ahora mismo de manera rápida, pero requieren demostrar esa transparencia y eso es fundamental en esta realidad que estamos viviendo. Más cuando el escrutinio público no deja espacio para imágenes de irresponsabilidad social. Como consecuencia, no podemos estar aislados de esa realidad. Las organizaciones no resistirán caer en prácticas, de negocios públicos o privados de dudosa reputación ya eso no lo vamos a poder detener y inclusive esa realidad ya hoy se puede ver también hasta en organizaciones sin fines de lucro como consecuencia no podemos dejar ver esa realidad propia no es necesario también Tener en cuenta la celeridad y la capacidad de respuesta de las organizaciones para afrontar las decisiones acertadas de cambio en el ecosistema y en el cual nosotros estamos inmersos. Cuidado con el liderazgo, los jefes, porque necesitamos más colaboración, necesitamos un modelo de liderazgo y creo que en eso más adelante nos va a hablar Sonia que creo que ahí coincidimos en una idea bien interesante. Surge la necesidad de nuevas formas de entender la competencia, los cambios de ese ecosistema caórdico y la demanda cambiante de un mercado para ver más culturizado esa situación del sistema o sistémico para insertar de una manera de lograr soluciones que realmente hoy no podemos imaginar. Lo más importante que tiene el etorquizuna, eraiskis, es la confianza que ustedes nos han demostrado en el modelo. Y e internamente, pues, están trabajando sobre eso. Pero hacia afuera, los que venimos de afuera, pues, nos da seguridad porque hay confianza cuando lo presentan. El presentarlo con tanta seguridad. Ese, ese emprendizaje o ese intraemprendizaje dentro de esa propia realidad de organización demuestra delegación efectiva y al demostrar delegación efectiva pues están demostrando un liderazgo efectivo y eso es muy importante eh, pues el entorno global y local nos muestra un consumidor que dentro de esta realidad de pandemia se le ha denominado, entre comillas, pandemilis. Es un consumo es, expresado específicamente en productos y servicios que van más con una realidad sostenible. Los modelos que ustedes nos presentan ya van ahí, eh, esa realidad de inteligencia artificial con inteligencia, emocionalmente, inteligen, eh, inteligencia emocional, esa realidad aumentada con que empezamos a ver la tecnología o a utilizar la tecnología, empieza a ser un dilema que ayuda a optimizar la toma de decisión. A lo mejor en una discusión con Larry Greiner, John Doxon, Nir Chetri… Carlos Valencia y algunos más eh, Xavier Barandarán pues a lo mejor esta realidad nos cuesta asumirla pero es el desaprender que tenemos que tener para aprender y no, no es fácil ponernos de acuerdo en eso <risa> por último para ir cerrando un poco esta realidad de ver lo que tenemos en, en lo que ustedes nos han presentado. Pues el lector Kizuna ha visto de la, desde la intervención de cada uno de los exposiciones, expositores ayer y hoy, pues nos muestra la importancia de un modelo diferenciador que funciona en Guipúzcoa. Y eso es importante hacerlo saber. Con unas experiencias prácticas que no son muchas y hoy no lo confirmaba Víctor, que existen como consecuencia, ahí hay una fortaleza, hay una fortaleza que va a ser importante como la comunicación de este modelo, pues nos va a servir para retroalimentarnos en otras partes del mundo. Eh, de aquí pues va la, la importancia, ¿no? de crear vínculos directos y flexibles entre directivos, colaboradores internos, proveedores, socios, clientes, consumidores, pues toda la sociedad, ¿no? Como, lo, como ustedes lo tienen planteado, ¿no? Eh, esto debe estar muy bien alineado con objetivos y valores que proyecten esa nueva cultura organizacional. Porque si la cultura organizacional no la pues la transformamos o la evaluamos para ser mejor sociedad, pues ahí vamos a tener pues un problema difícil de poderlo concebir en la sociedad. Por último, no podemos olvidar la importancia de tener en cuenta la diversidad, que ustedes también lo hicieron ver. Debemos conectarnos con esa realidad que frecuentemente es natural en este campo global, donde la fuerza laboral, también explicada ayer por el conferencista, muy interesante su exposición, será más heterogénea, ¿no? Ayer, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Pero además de comprender la diversidad global, los gobiernos colaborativos deben entender que la población interna también cambia de manera significativa. Y ahí, a veces, nos descuidamos, ¿no? Diputada de colaboración, lo interno, hay que ver por qué esa parte, pues a veces se nos, se nos va o creemos que, o en política siempre creemos que nos acompañan, pero no sé si es real o no es real. Debemos generar y proveer condiciones necesarias para el desarrollo del aprendizaje. ustedes lo han mostrado, quizás ir un poco más allá será lo ideal. Letor Kizuna Eroski es un modelo en donde apreciamos la práctica y donde nos muestran el funcionamiento de las organizaciones públicas, pero está claro que van a ir a más y eso es muy importante. Hay muchos intentos, como lo decía, pero realmente el visto aquí en Guipúzcoa puede ser una escuela de convivencia, donde la academia, la internacional, la socialización de servicios basados en innovación social, pueden mostrar una realidad de diferenciación como ventaja competitiva, aprender compartido. Ahí yo creo que… Pues diría yo que es la parte interesante que yo lo veo al modelo, ¿no? Cómo es una escuela, cómo va a ser una escuela para el País Vasco y para otras regiones. Y la gobernanza colaborativa es para la nueva sociedad desde la sociedad mejorada. No podemos perder ese ángulo, ¿no? Y hoy Víctor lo reforzaba nuevamente, ¿no? sin perder de vista, reflexionar siempre desde lo que planteamos acá, dónde, hacia dónde se centra el futuro. Y eso creo que lo tienen bien claro, pero sin dejar de ver que la innovación abierta requiere puntos de encuentro. Topaguni, en, en Euskera, ¿no? necesitamos seguir trabajando en puntos de encuentro. Y esos puntos de encuentro deben coincidir para reflexionar sobre el futuro y sobre el norte que queremos todos. Creo yo que ahí yo centro esta realidad de este Congreso desde mi punto de vista sobre lo que podemos mejorar y lo que nosotros desde afuera desearíamos tener con confianza poderlo replicar. Muchas gracias. Muchas gracias. Planteadas varias cuestiones, yo voy a poner eh, ahora el acento. Eh, todas las cuestiones que planteas están muy relacionadas con eh, <coughs> la complejidad que tiene. Construir ese valor intangible, ese capital intangible que es el capital social que has dicho al principio. Y de manera particular, creo, a mí me parece interesante porque sé que, que todo el equipo eh, que trabaja en el X se lo ha planteado muchas veces. Esa difícil tensión entre confiar en el modelo y a la vez estar abierto al aprendizaje, estar abierto al cambio no dejarse llevar por unas estrategias prescriptivas que te fijan la realidad, sino estrategias emergentes abiertas al cambio, al, al, al, al aprendizaje, y por tanto desaprender para poder aprender y a la vez confiar en lo que es. Hay una tensión francamente interesante y complicada y por tanto interesante saber cómo la viven las personas que, que trabajan en Percusionaria X. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra María Zubeldía, Zubeldía que no Zubeldía, <ríe> eh, directora del Centro de, Apre de Emprendizaje de Site Business School de, de la Universidad de Oxford. Gracias, María. Muchas gracias, eh, María José. Bueno, buenos días, eh, good morning, everyone. En primer lugar, bueno, eh, disculpas por la tos, porque hoy en día, como no se puede toser, pero vamos, estoy segura de que me han hecho cinco PCRs en un mes y no tengo COVID. Pero bueno, estoy, estoy enferma <risa> y es <risa> probable que... que, que por o sea, no, no, no, no. por no herir susceptibilidades. Bueno, en primer lugar, quería daros la enhorabuena por las presentaciones de ayer, que fueron concisas, concretas, breves, al grano y, y muy interesantes. Yo, cuando se escuchaba, no podía evitar, la cabra tira al monte, dicen, pero me acordaba de todos estos paneles con emprendedores a los que yo asisto. En concreto, hay una asignatura, que es el Entrepreneurship Project, eh, del cual soy tutora, y, y de cara a ponerles las notas finales, los estudiantes, tanto MBAs como executivo de MBAs, tienen que hacer unas presentaciones. Y, y yo, cuando se escuchaba, me iba realizando una serie de preguntas que creo que siempre, es bueno, interesante hacerse, como, por ejemplo, ¿qué problema o qué necesidad estáis resolviendo? Eh, ¿Cuál es vuestra propuesta de valor y en qué se diferencia a lo ya existente y por qué? ¿Cómo es escalable? ¿Cómo se puede crecer? ¿Cómo lo vas a financiar? No solo ahora, sino en el largo plazo. ¿Qué hitos y qué métricas o objetivos queremos alcanzar? Al igual que el emprendedor se ve obligado a prever lo que va a ocurrir a nivel de resultados bueno, económicos o no necesariamente en los próximos tres, cinco años, un poco establecer esos objetivos. Y por último, el equipo, que es siempre para mí lo más importante. ¿Quién está detrás y cómo interactúa? Y ahí entra lo que es una parte importante de estructura de gobierno. Y bueno, yo creo que son preguntas que siempre es interesante hacerse. Con respecto a los retos que planteasteis, yo me gustaría incidir en tres. Por un lado, estaba la internacionalización que como todos sabéis, bueno, una forma relativamente fácil o, o directa para conseguirla es a través de los proyectos europeos. Pero, eh, bueno, eh, yo he trabajado en proyectos europeos eh, con anterioridad y creo que bueno, pueden ser un arma de doble filo. Eh, es importante buscar partners de referencia que estén, por un lado, eh, que, cuyas estrategias estén 100% alineadas con la, con la vuestra y que aporten valor a nuestro proceso por su complementariedad. Que sea una suma de uno más uno igual a tres y no agendas unidas con objetivos eh, totalmente dispares. y Que la colaboración sea verdadera. Para conseguir esto, es muy importante la labor de prospección activa en la búsqueda y una selección muy ambiciosa. Esto es lo que provoca que se produzca un engranaje real y una colaboración y un aprendizaje real, frente a la suma agregada de distintos eh, socios. En segundo lugar, hablabais de un contexto complejo, debido a que se producen distintos intereses, distintas agendas, y hay que superar, en cierta manera, esa desconfianza. Eh, yo veía también mucho paralelismo con mi experiencia en los procesos de innovación eh, en empresas. Porque cuando quieres lanzar un, un proceso de innovación tienes un equipo transversal de gente que proviene de distintas áreas, cada uno con objetivos, incluso sus lo que son jefes tienen objetivos diferentes y dispares. ¿Y ¿Cómo integras esa, esa actividad? ¿Cómo se puede combatir? Bueno, aquí una sugerencia que luego entraré un poquito en más detalle es mediante metodologías de innovación transversales. Al final, el objetivo es un único y común y es unificar el trabajo hacia, hacia el bien de todos, los integrantes de, del equipo. Con respecto a la tercera, al tercer reto, que es también importante, es el rol de líder eh, de vosotros eh, frente al rol de facilitador del de proceso para que la iniciativa sea un éxito. Yo hace años lancé una red de, de empresas innovadoras de base tecnológica en Navarra con muchos centros tecnológicos y universidades y, y no deberíais, sé que no lo hacéis, subestimar la dificultad, creo que lo hablaba ayer contigo eh, y la frustración que hay detrás de gestionar procesos de ese tipo porque es muy difícil que te vean como un socio igual y que no te pasen a ver como el que viene con el presupuesto o el dinero para financiar nuestros intereses individuales. Y sobrepasar ese, esa, esa franja, esa barrera, es francamente difícil. Varias ideas posibles a valorar. Podría ser, por un lado, la transparencia desde el principio y la gestión clara de expectativas, muy importante. Y buscar un modelo posiblemente igual de match funding en los que, bueno, tú das X, pero ellos tienen que poner una parte, porque dicen siempre que esto es que lo gratis no se valora, ¿no? Y, que, y conseguir que el papel sea, que vuestro papel se, tenga un efecto multiplicador. Y bueno, cierta, para, para superar estos tres retos, eh, para mí la gran sugerencia pasa por sistematizar los procesos de innovación de las distintas actividades. Y con esto, por ejemplo... Mmm, hay así como dos, dos grandes pasos. Bueno, todos me imagino que conocéis los procesos de design thinking, etcétera. Pero al inicio eh, es muy importante establecer el foco de innovación, la estrategia de qué queremos conseguir, no solo el reto, sino cuál es el objetivo. Y esto es muy importante hacerlo con los líderes para que tengan su compromiso, pero además para tener ese buy-in desde el principio porque todos sabemos que en innovación una de las causas principales de crisis son los grandes egos, de mi idea, toma, os doy mi idea ya, pero era tu idea, no la siento yo como mía. Esa, ese fallo en incorporar a los agentes claves del ecosistema desde el principio para que sientan la idea como suya es fundamental. Por otro lado, en ese foco de innovación se establecen las reglas del juego, con lo cual hay claridad de expectativas y se sabe lo que es. Y se configuran los equipos. En esto siempre, al igual que en los procesos de innovación, yo veo muy interesante que haya dos equipos, uno más extendido y otro más core, que participan en lo que son las actividades. ¿Por qué? En el extendido están los que toman las decisiones y en el core están los que operativamente gestionan el proceso. Pero en momentos clave del proceso de innovación incorporas a los del equipo extendido de tal forma que consigues el buying al que me refería antes, pero a su vez cuando termina el proceso con X resultados se valora qué ideas se implantan y qué ideas se dejan, por ejemplo, en, en la nevera para posteriores, eh, para, para el futuro. Y esta es la primera parte, que sería lo que es el tema del foco de innovación. Y la segunda sería implementar estos procesos de Design Thinking o, o Innovation Sprints, o bueno, ahí eh, en paralelo para resolver con, retos concretos en cada una de las actividades de estos programas que gestionáis. Bueno, todos sabéis al final, y esa parte yo creo que la habéis hecho muy bien, eh, Bueno, las cinco fases de, de un proceso de Design Thinking son empatizar, definir, idear, prototipar y, y testar. Y la parte de empatizar eh, es la que, las que, la que habéis estado haciendo todo, hasta, todo este tiempo. De una forma, por supuesto, habéis avanzado a definir, etcétera, pero la parte de empatizar para conectar desde el principio es eh, muy, muy importante. Y ya como para terminar, una serie de reflexiones o ideas fuerza en general. Que sería, por un lado, bueno las empresas tecnológicas siempre percibo cierta eh, bueno negatividad. Con respecto a, Pero yo me gustaría resaltar que tienen un papel más que económico, tienen un papel transformador de la sociedad en positivo para resolver grandes retos y a veces pueden servir de tractores. Eh, un gran ejemplo de esto era la vacuna. Estuve hace un par de semanas con Sara Gilbert, la, la investigadora de la vacuna de Oxford, y, y ella nos comentaba que, que bueno, no han generado ningún tipo de beneficio. Han puesto la, la, la vacuna a disposición de la sociedad. Lo cual ha sido, bueno, pues un, una gran... Sí que luego había muchos rumores de que por qué otros, otros fabricantes sí que estaban generando beneficio, ¿no?, y cuando ellos no. Y entonces que se decía que era menos efectiva y será porque ellos no generan beneficio e interesa desviar el consumo hacia otras vacunas. Bueno, eso es un tema que ahí puedes entrar. Pero bueno, ese papel transformador de, la, de las empresas, aunque sean tecnológicas, es muy, muy, muy importante, por otro lado, otra idea fuerza es el apoyar el emprendimiento de colectivos desfavorecidos o poco representados, como puede ser no solo la mujer, sino otro tipo de colectivos menos favorecidos. Es pieza clave y angular de, de lo que queréis eh, construir, de lo que habéis construido ya en parte y queréis continuar construyendo. Por otro lado, la importancia de las métricas, de los eh, KPIs, ¿cómo voy a medir yo...? Cuando miro hacia atrás, está bien a veces ser ambicioso y de una manera inspiradora decir, bueno, venga, me voy a mojar, me voy a tirar a la piscina. ¿qué quiero conseguir? Y pones unos, porque siempre tienes una referencia con la que comparar en base a qué tal vas haciendo, aunque, aunque, te sirva, aunque estés construyendo un futuro totalmente incierto, siempre te sirve tener una, una, una parte de, de referencia y una inspiración. Por otro lado, el, el tema del bueno, del usuario, el enfoque de usuario y centrar la experiencia de cliente o participante en cada una de las iniciativas, dependiendo de los objetivos que tengan, el poner al usuario en el centro. Ese enfoque permite centrarse en lo que es bueno, pues el, el viaje o el customer journey que se, que se llama y, y, y basar toda la experiencia frente a... Eh, y todos los aprendizajes frente a esa, esa experiencia en la que nos centramos. Y esa es una, una idea para mí también muy, muy importante. Luego, lo que comentaba antes, que para que una innovación tenga éxito, es muy importante esa implicación de los agentes clave del ecosistema de innovación desde el principio, desde el principio. Ya que es la única manera de, de, bueno, de generar ese, ese, ese buy-in. Bueno, y por último, no sé si. Bueno, debería decir esto en un panel de gobernanza. Pero eh, el caos es muy bueno, muy bueno para la innovación. Siempre un poco controlado. Nosotros en Oxford tenemos un caos descontrolado. Y yo siempre utilizo el ejemplo de lo que es la estructura de la propia universidad como super innovadora desde el inicio. Y aquí está formada por 45 colleges, todos con estructura de gobierno independiente, pero que fomenta la conexión y la diversidad entre disciplinas, ya que tú puedes estar estudiando en un college, en una habitación, y puedo estar haciendo medicina y estoy al lado de uno que está haciendo ingeniería y estoy al lado de otro que está haciendo humanidades, por ejemplo. Entonces, esa eh, transversalidad, esa diversidad se promueve desde el principio, pero con esto quiero decir que, bueno, que si todo ha funcionado, el sistema de gobierno allí con todo esto, pues todo, todo, todo, todo desde luego es posible. ¿Mm? Y bueno, me gustaría terminar con una frase de Alan Kay que, que dice que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Así que adelante. Gracias. Muchas gracias. Eh, ahora, ¿no? Sí. Muchas gracias, María. Gracias por eh, todos eh, esos apuntes prácticos. He visto tomar muchas notas por aquí, por este lado de la del aula, eh, que son realmente prácticos y muy útiles para construir esa confianza, para lograr las alianzas que dices y para sostener esa empatía que, que, que, que vemos que Torquishunar X uh, está creando. No me extrañaría nada que la próxima vez que haya un, un evento sobre Torquishunar X veamos como eslogan sl el caos es bueno, el caos es bueno y bueno, muchas gracias. Voy a dar la palabra ahora a Sonia Ospina, eh, profesora de Gestión y Políticas Públicas en la NYU, Partner Graduate School of Public Service. Me consta que Sonia eh, eh, está haciendo un gran esfuerzo por pronunciar bien Etorki x porque le estoy oyendo, parece que va repitiendo Etorki para poderlo pronunciar bien, lo adelanto para que... Pronuncies como lo pronuncies, estará bien, no te preocupes. Bueno, <risa> gracias, muchas, gracias, muchas gracias. Primero que todo, eh, quiero pedir disculpas si las recomendaciones que doy son cosas que ustedes dicen, ya las estamos haciendo. Son basadas en la información que nos dieron ayer, más las lecturas que nos pusieron de tarea para venir a esta conferencia. Entonces, si son demasiado obvias, es por ignorancia frente a lo que están haciendo eh, y con lo que aprendí en estos dos días. Entonces, reviso tres dimensiones de la iniciativa de Héctor e Kizunarekis y es ah, la, bien. la única vez que lo voy a decir, <risa> que son muy positivos y que a la vez generan inquietudes que de ser válidas para ustedes redundan en recomendaciones puntuales que quiero hacer. Entonces, la primera dimensión es la concepción y coherencia de la lógica de la iniciativa. El para qué y por qué de la iniciativa es muy claro. Su justificación tiene una lógica impecable, está bien sustentada y su contenido es robusto. La coherencia de la narrativa y del discurso alrededor de la iniciativa es fuerte y convincente. Es también importante resaltar que sus gestores y ejecutores realzan la importancia de la coherencia del, eh, con el modelo de Gupuscoa. <risas> así como enfatizan el hecho de que se está trabajando sobre la rica tradición democrática y colaborativa del contexto en el territorio. La iniciativa se define como una respuesta sistémica a los desafíos planteados por las condiciones de incertidumbre, complejidad, inestabilidad, causados, este es un mini resumen, perdón aquí, pero causados por la globalización y su consecuencia principal, la crisis de las democracias liberales con la pérdida de confianza de los ciudadanos la, y con administraciones públicas, poco capaces para asumir solos los desafíos que ese entorno turbulento, incierto e inestable ofrece. La respuesta incluye dos aspiraciones paralelas, que los agentes de las administraciones públicas se abran a la sociedad y que los ciudadanos confíen en ellos para estar dispuestos a traer su voz y contribuir a hacer un gobierno de una manera diferente en colaboración. Estas aspiraciones requieren la construcción de capital social y confianza necesarias para despertar la tradición colaborativa y participativa que ha caracterizado al País Vasco. Frente a esta narrativa tan coherente, me quedan, sin embargo, dos inquietudes. La primera, con relación a los ciudadanos. No veo en ningún documento ni escuché en ninguna presentación una definición puntual de quién es el ciudadano a quien se quiere interpelar. Se sabe que se, que se trata de incluir representación de diversos públicos, pero ¿quiénes son estos? El ciudadano es un término tan general que se vuelve poco útil. Doy una serie de preguntas, no para contestarlas, pero para, que para demostrar por dónde va la inquietud. ¿Se han hecho análisis y diagnósticos de los distintos públicos que deben incluirse? ¿Quiénes son los miles de ciudadanos que han, que han participado? ¿Cuáles son sus características? ¿A quiénes representan? ¿Y qué nos dicen sus atributos sobre las dinámicas de participación que se buscan fomentar? ¿Se ha reflexionado sistemáticamente sobre cuáles deben ser las prioridades, dados los siempre limitados recursos humanos, materiales y de tiempo? ¿Dónde están las brechas de confianza más profundas en el territorio? ¿Dónde es más estratégico tejer capital social? ¿Se necesita una estrategia segmentada que permita llegar a los distintos tipos de ciudadanos de forma difer diferenciada en tal caso, ¿qué ¿a qué identidades sociales se quiere dar prioridad y a qué niveles de, eh, socioeconómicos? Y finalmente, ¿hay aspiración de atraer a los ciudadanos que son más difíciles de alcanzar o de, o de convencer? ¿O por ahora quedan contentos con atraer a cualquier ciudadano y por tanto posiblemente a los que ya de alguna manera están enganchados? Esas son preguntas que es posible que ya se hayan hecho, pero no hay evidencia de ello en ninguna parte que yo pude encontrar, como primera recomendación entonces, si hay respuestas a estas inquietudes vale la pena articularlas explícitamente en ese proceso de difusión y socialización. Si no se han considerado de manera sistemática porque han estado muy ocupados moviendo y, y, y creando las iniciativas, tal vez sea el momento para hacerlo dada la estabilidad que la iniciativa adquiere a los cinco años de trabajo. La segunda inquietud con relación a la coherencia de la iniciativa es muy puntual, pero dado el poder del lenguaje en la construcción de narrativas que motiven la acción colectiva, creo que es muy importante. En el panel escuché y en los documentos leí sobre la aspiración de restablecer las condiciones públicas para profundizar el modelo democrático o para la construcción de la democrática en el contexto contemporáneo. La palabra restablecer mira al pasado, no al futuro, sugiere que un tiempo pasado fue mejor. Entonces, mi segunda recomendación es que, dado que el cambio de modelos mentales requiere inventar lenguajes que nos permitan imaginar un futuro mejor, donde las aspiraciones se hagan realidad, sugiero cambiar la palabra reestablecer por la palabra reimaginar las condiciones públicas para construir la democracia de hoy. No es volver a la democracia que se ha perdido, sino rearticular, reenmarcar, volver a soñar su significado para los tiempos presentes. La segunda dimensión que revisé es sobre la arquitectura de la iniciativa. Esta arquitectura es a primera vista clara y coherente. Voy a tratar de resumirla brevemente aquí. Dos espacios de escucha y experimentación ...cruzados por tres líneas transversales de difusión, internalización e investigación. Los espacios y líneas, líneas transversales apoyados por tres procesos de gestión, socialización y comunicación... ...complementados con nueve centros de referencia que se especializan en temas emergentes en los espacios, líneas facilitados por los procesos. Y todo ello orientado a mejorar las políticas públicas a través de un nuevo estilo de hacer gobierno la gobernanza abierta y colaborativa que conecta a la administración pública con diversos actores sociales, políticos y económicos del territorio. Pero cuando se empieza a describir, cuando ustedes empiezan a describir las dinámicas de cada uno de los ocho elementos que conforman esta arquitectura, nos encontramos con una realidad mucho más compleja, difícil de gestionar, socializar y comunicar. Un elemento clave para esta arquitectura es que la iniciativa consiste en un sistema complejo que a la vez genera subsistemas relativamente autónomos e igualmente complejos. En estos subsistemas se promueven y gestionan múltiples redes emergentes de actores y redes semipermanentes de organizaciones y servicios, atravesados además por las líneas transversales y los procesos de apoyo comunes a todas. Se trata en efecto de una arquitectura policéntrica y un esfuerzo de hacer gobierno a través de redes. La importancia de una visión sistémica de la iniciativa fue resaltada por varios de los panelistas como una lección importante. Ello incluye, por ejemplo, nos decían tener una lógica de portafolio, donde sea muy clara la conexión entre las múltiples iniciativas de cada componente, manteniendo así una visión del bosque y no solamente de los árboles. Ello incluye también, nos decían, reforzar sinergias entre los varios espacios y centros de la iniciativa para ganar escalabilidad y para que el aprendizaje no sea fragmentado, sino que alimente a toda la iniciativa. Y al mismo tiempo, precisamente la dificultad de sostener esa visión sistémica de manera permanente y de poder hacer seguimiento a los proyectos y de establecer conexiones entre los diferentes elementos se presentó como uno de los retos fundamentales en el caso, por ejemplo, de, de Guipúzka Lab y para los múltiples proyectos y colaboraciones de cada uno de los centros de referencia. Seguramente es un reto común también para Guipúzka Taldean con sus siete proyectos. En efecto, esta es una arquitectura compleja para dar respuesta a una realidad compleja. Pareciera que la visión sistémica es importante para gestionar no solamente toda la iniciativa en su conjunto, sino también cada una de sus partes. Esto me genera las siguientes inquietudes. Por un lado, ¿qué significa una visión sistémica en este contexto de redes emergentes y cambiantes? ¿Qué nuevas teorías, por ejemplo, la teoría de los sistemas vivos, o la teoría de la complejidad, o la teoría del caos, sirven para apoyar, para aprender y experimentar en el uso de esta visión sistémica? Eh, importantísimo aquí, por ejemplo, conceptos como el concepto de la paradoja, Entender que estas complejidades siempre resultan en demandas que tiran para dos lados opuestos, diferentes, y que en vez de escoger una o la otra, hay que honrar ambas y encontrar caminos que son mucho, más, eh, mucho menos directos, pero importantes para poder lograr eh, la aspiración que se busca. Eh, eh, sigo con las preguntas. ¿En cuál de los componentes de la arquitectura reside la responsabilidad para articular esto de usar la visión sistémica <coughs> y para apoyar a los participantes de las redes en su aprendizaje. ¿En qué línea transversal se localiza este tipo de trabajo? ¿Qué papel juega la investigación? Por otro lado, con relación a los procesos de apoyo, ¿qué significa gestionar en este contexto? ¿Se trata de la gestión tradicional de los recursos humanos y materiales? ¿O se trata, además de esto, de desarrollar, una nueva manera de gestionar redes en cada uno de los casos en donde estas emerjan. Sabemos que la gestión de redes personales y de redes interorganizacionales tienen sus propios ciclos y su propia dinámica, y por tanto, no es lo mismo que gestionar una organización. Es necesario tener habilidades y destrezas diferentes, o que incorporen las ya conocidas, pero que vayan más allá de las que sirven para gestionar organizaciones. Si este aprendizaje ya se da en la práctica, ¿cómo se está encauzando y sistematizando? ¿Dónde se está haciendo el intercambio de aprendizajes con relación a la gestión de redes para alimentar todo el sistema? La, ter la tercera recomendación es entonces aprovechar el estado del arte y destilar aplicaciones de la teoría de sistemas y de la teoría de redes, dos campos de gran dinamismo en la actualidad que tienen mucho que ofrecer pero que también tiene muchos puntos ciegos para la práctica. Esto no lo propongo como una tarea académica, sino como parte de procesos de investigación-acción, donde reflexiones puntuales sobre la práctica y el intercambio de experiencias y lecciones relacionadas con los temas de política que se están trabajando, ancladas en conceptos y aplicaciones de estas teorías, puedan servir para oportunidad, como oportunidades de aprendizaje y coproducción y para la articulación de nuevos conocimientos. Esta puede ser un área de conocimiento en donde la iniciativa puede liderar y dar muchas luces. La tercera dimensión que revisé fue la concepción y naturaleza del liderazgo que fundamenta la iniciativa. En las presentaciones se habló de un liderazgo institucional fuerte y claro, permanente y duradero a través del tiempo. Esta es una iniciativa de la diputación, dijeron comprometida en buscar y gestionar los recursos necesarios para su buen desarrollo. Esta es una fortaleza enorme de la iniciativa, tal vez la que la haga viable. Este liderazgo institucional representa, sin embargo, solamente una arista que debe ser complementada con un compromiso explícito y articulado de promover liderazgos informales y emergentes en los distintos nodos de las redes para que haya también liderazgo de abajo hacia arriba. Se habló también, como parte de las lecciones aprendidas, de la necesidad de un cambio cultural, tanto en el ciudadano como en los servidores públicos, la necesidad de reemplazar modelos mentales y estilos de trabajo, así como las narrativas que los apoyan, que ya no sirven cuando se busca una transición a un abordaje de gobernanza colaborativa donde se fomenta el trabajo colectivo. Se trata entonces de una visión de liderazgo colectivo para el cambio social. Articular esto ¿Qué significa en la práctica? Es urgente, si no lo han hecho ya. Puesto que esta visión de liderazgo tiene implicaciones claras para las prácticas cotidianas y para la estrategia general, que son muy diferentes de las que se dan cuando se usan visiones más tradicionales de liderazgo. El liderazgo formal de la iniciativa, basado en la autoridad conferida por el gobierno, se vuelve diferente en los contextos de gobernanza colaborativa. Una de sus funciones claves es ayudar a generar los espacios y procesos donde los participantes encuentren el sentido de su trabajo alrededor de un proyecto común. No se trata de una visión y convencer a los demás, sino de desarrollar una labor de liderazgo donde es el grupo el que logra encontrar colectivamente la dirección, las alineaciones de las que se hablaban antes, y el compromiso necesarios para poder avanzar con la insistencia de la cual hablaban ustedes ayer, a pesar de las eh, dificultades señaladas por los panelistas. Esto se llama en inglés eh, con la sigla DAC, Direction Alignment Commitment. Tres resultados que cuando se dan juntos, a partir de la búsqueda de significado por el grupo, representan la manifestación de un liderazgo, de liderazgo colectivo en la práctica. O sea, el liderazgo institucional del que se, habló, se ha hablado bastante, busca generar liderazgo con todos los participantes, para que cada uno contribuya desde su esfera de influencia en cualquier parte del sistema a enfocar su trabajo y alinearlo en la dirección acordada y comprometerse a avanzar en esa dirección. Esta es una visión de liderazgo más acorde con una estructura de gobernanza articulada a través de redes y configuraciones colaborativas. Una forma organizacional diferente como la red requiere un tipo de liderazgo diferente, pero empujar el liderazgo de arriba hacia abajo requiere crear las condiciones para que haya éxito. Surgen entonces las siguientes preguntas. ¿Qué se está haciendo para asegurar un lente común de liderazgo a todos los niveles y el desarrollo de liderazgo y las destrezas de gestión de red en los servidores públicos que participan? ¿Y qué implicaciones tiene una visión de liderazgo que busca generar la autoeficacia y eficacia colectiva en ciudadanos para que sean ellos quienes guíen los procesos de cambio? ¿Qué estrategias existen para asegurar que los responsables de los múltiples nodos, de las múltiples redes… En los múltiples espacios y centros de referencia, por ejemplo, se estén comunicando entre sí qué mecanismo de rendición de cuentas existe para asegurar que el liderazgo compartido no genere vacíos y diluya responsabilidades, sino al contrario, produzca nuevos espacios plenos de liderazgo. La recomendación que surge de estas preguntas se suma a la que se presentó arriba sobre la visión sistémica, aprovechar el estado del arte y destilar aplicaciones de las nuevas teorías de liderazgo colectivo en procesos de investigación-acción y de aprendizaje en la acción con reflexiones puntuales sobre las prácticas que se están realizando para destilar nuevas teorías de abajo hacia arriba. Esta es otra área de conocimiento en donde la iniciativa puede liderar. Y todas estas recomendaciones juntas me llevan a atreverme a... Una última. Es ya el momento para formular una teoría de cambio con objetivos de corto, mediano y largo plazo y con indicadores de varios tipos, cualitativos y cuantitativos, para empezar a medir la iniciativa en su conjunto y con ello para que cada uno de sus componentes tenga una guía para traducir este en teorías más localizadas de manera que se dé una articulación en cascada más amplia a estos cinco años de consolidación. Me queda un punto pendiente que no alcancé a articular, pero que lo dejo como tema de conversación. Considerando la visión sistémica y la visión de liderazgo colectivo para el cambio social, ¿cómo entendemos la idea del poder en este contexto? ¿Y qué significa la idea de poder compartido? Eso surgió en, en, las, en las presentaciones y, y es un tema absolutamente necesario de abrir, pero eh, es un tema que tiene mucha tela por cortar y se me acaba el tiempo. Termino entonces más bien con una lluvia de ideas que hice en mi reflexión sobre lo que escuché que definitivamente amerita ser celebrado. No es una lista exhaustiva, sino busca simplemente terminar manifestando la admiración y apreciación por este esfuerzo que realmente es más complejo y completo que muchos otros que he conocido en la administración pública. Va la lista, cosas positivas para celebrar. La pasión de quienes trabajan en la iniciativa y su compromiso y profundo entendimiento de la misma, que se expresa con fuerza. Queda claro que la iniciativa representa un esfuerzo genuino y sincero por parte de un buen número de funcionarios y servidores públicos de la Diputación, algo que por sí es un logro enorme. La importancia del aprendizaje y la experimentación y la investigación orientada a la acción y el permiso para tener la audacia de correr riesgos con la experimentación que resulten en fracasos de los cuales se puede aprender y de ampliar el rango de metodologías de investigación para capturar esos aprendizajes en la acción. La duración en el tiempo y a través de varias administraciones y partidos políticos diferentes de las varias iteraciones de lo que hoy es la iniciativa. El compromiso, insistencia y perseverancia de cinco años llenos de esfuerzos abriendo camino y haciendo camino al andar es la única manera como se gestionan las redes. Y finalmente, poner la gobernanza colaborativa como una de las cuatro estrategias que tenga su propio espacio de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, a ver, ya. Eh, muchas gracias, Sonia. Muchas gracias por, eh, en fin, por, por, por poner tantas cuestiones sobre la mesa que van de lleno a lo que es la fundamentación del, del modelo de Torquisionaria X y muchas de las cuales eh, las personas que trabajan ahí han, eh, han pensado sobre ellas y, y sin lugar a duda pones el foco en, en ámbitos muy retantes y muy inspiradores para, para seguir trabajando. Mm, eh, luego tendremos oportunidad de pasar la palabra a las personas que trabajan en Unaira X, pero me sirve lo que dices eh, para recordarles que eh, ayer yo os hice una propuesta y veo que, que fue aceptada por vuestra parte, que es eh, decidnos algo que recomendaríais a alguien que quisiera aplicar el modelo de Torquishonara X, eh, decirnos algo que recomendaríais no hacer ni de broma. Y, y creo que, que será interesante si aceptáis esto, el, que, el, bueno, el escuchar esa, eh, mm, esa... esa experiencia que, que habéis tenido. Eh. Eh, ayer comentábamos que este panel The home, the home. Eh, es, eh, tiene la característica de procedencias muy diferentes desde el punto de vista disciplinar y se ha puesto de manifiesto, se está poniendo de manifiesto en que las intervenciones, habéis mirado a Turki x de manera muy, muy, desde ángulos muy diferentes y, y enormemente, es enormemente enriquecedor como siempre ocurre cuando haces algo interdisciplinar siempre complejo, pero siempre ocurre que es muy enriquecedor Tener las distintas perspectivas. Así que permitidme que celebre que hayamos hecho un nuevo fichaje en este comité asesor para tener una perspectiva más, que es la visión de la gente joven. Y con esto primero te agradezco, Telmo, que hayas aceptado... Eh, el desafío de, de subirte a, a este escenario. Y, y te pido disculpas porque no me he dado tiempo a preguntar tu apellido, así que te voy a pedir que te presentes tú. Gracias. Vale. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme porque yo no era parte del plan. Así que agradezco un montón el hecho de que podáis tener un poco una mano más blanda para acercaros a, hacia los jóvenes y darnos una oportunidad de hablar. Así que por esa parte, muchísimas gracias y un honor también compartir que me con estos expertos, que yo no soy experto de nada, pero bueno, voy a intentar eh, aportar lo que, lo que pienso a mí, es mi opinión desde los jóvenes. ¿no? Y primero voy a hacer una pequeña contextualización de dónde vengo o porque conozco yo también a eh, eh, Torquiz no Yo me gradué hace año y medio y estuve haciendo mi proyecto de fin de grado en una empresa que tenía relación porque había trabajado con con el una X, ¿no? Entonces, ahí es eh, la primera vez que yo entro en contacto con, con este proyecto y me empiezan a papar y a curiosear un poco sobre, sobre cuál es el rol, ¿no? Yo estoy trabajando en esta empresa hasta abril del de año pasado, en el que veo que me dijeron para pa seguir, pero vi que no era, no era momento y, a través de una reflexión interna también con unos compañeros de la Universidad, estuvimos viendo cual, eh, y pensando cuál era el rol de la juventud eh, dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, a través de eso, decidimos hace unos meses montar una cooperativa para, ayudar y, bueno, para intentar ayudar y apoyar tanto a empresas privadas como a, a instituciones públicas a conectar con la generación Z, que es la que, la que a mí me toca. Entonces, eh, durante este, todo este proceso no hemos per perdido interés por, por este proyecto, porque a mí, sinceramente, parece un proyectazo. Y de eso que aparezcamos ayer aquí, en, tampoco creo que haya tantos jóvenes, pues o sea, vinimos justamente por eso ¿no? y por eso alzar la mano para preguntar cómo estáis acercando este proyecto a los jóvenes, cómo estáis intentando llegar a ellos, y pues la verdad es que muchísimas gracias, ya que eh, pues pusisteis interés y me habéis invitado hoy, hoy aquí. Y, y voy a comentar un poco lo que es eh, mi opinión, ¿no? Eh, lo primero, si yo no llego a entrar en, en esta empresa que está trabajando con el Funeral X, yo no conozco eh, el proyecto, lo primero. Y a mí, en mi alrededor, tampoco la gente no lo conoce, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos hacer? Otra vez vuelvo a repetir, a mí me parece un proyectazo. Y no dudo que haya un foco súper importante dentro eh, del proyecto para los jóvenes, pero no está llegando. ¿no? Entonces, Si ahí no llega, mi opinión es como si no hubiera. Entonces, eh, esa es la primera parte que tenemos que trabajar y aprovechar el momento de ahora, porque nuestra generación eh, está mucho más implicada a nivel político y social que otras anteriores nuestras, y tenemos que jugar ese rol y aprovechar ya que los jóvenes tienen mucha más inquietud a nivel social y político, pues cómo podemos eh, eh, meterles dentro y, y aprovechar toda esa corriente que, que está generando eh, la juventud, ¿no? Entonces, la pregunta del millón también es cómo podemos llegar, ¿no? Mi primera sensación es que no hablamos el mismo idioma en general, ¿no? O sea, cuando… Primer, bueno, hay que partir a partida que, eh, que generar un discurso para toda la sociedad es una cosa muy complicada y yo lo entiendo, que, que enganchar a gente desde los 18 hasta los 60 y pico, 70 que, que sigan votando, pues es muy complicado. Pero, pero creo que es eso, ¿no? El lenguaje, yo creo que los jóvenes no sentimos que nos estáis hablando nosotros, ¿no? Cuando habláis en términos políticos y, y no porque los temas que habléis no, no sean interesantes, porque yo creo que hay muchos proyectos que son, y temas que son transversales. O sea, en nuestro caso el empleo y la vivienda. Yo no me puedo ir de casa porque no tengo un empleo de de que, bueno, que no, no puedo, vamos, o sea, no me da el dinero para irme, para irme de casa, ¿no? Pero el empleo es algo a nivel social ya que afecta a todo el mundo, no solo aquí, en todos los países. Entonces, hay temas transversales que creo que nosotros tenemos algo que decir y podemos poner cierto foco en, en ayudar y, y tampoco tenemos que cambiar las cosas de una manera súper loca, pero sí que como dar esa abondo Y justo con esa voz me refiero a que yo, al menos otra vez, o no me llega o no hay espacios para jóvenes donde podamos tomar parte. Entonces, eh, si no, no se generan esos espacios, hay una pérdida de confianza en los jóvenes hacia la política y como que no es una sensación de que no estamos valorados, ¿no? Entonces, eso es algo súper malo o negativo, en mi opinión, porque estamos dejando de lado un porcentaje de población que al final, si aquí este proyecto se trata de Building the Future, nosotros somos una parte en la que vamos a seguir trabajando este proyecto y lo que vamos a vivir, ¿no? las consecuencias de ello. Creo que, que justamente por eso eh, necesitamos que las instituciones nos den confianza y si ya tenemos problemas por ser jóvenes, tanto por entrar al trabajo o para eh, que nos den cierta relevancia en la toma de decisiones, que no creo que nosotros tengamos que tomarlas, sino que simplemente se nos escuche y también se pueda reformular diferentes tipos de, de formas de hacer política. Y por eso creo que hay que hacer espacios de escucha en un lenguaje que sea mucho más atractivo para los jóvenes. O sea, no se trata de... Esta... O sea, Porque está en Instagram, ya estoy llegando a los jóvenes, es mentira. O sea, no... no se trata de la red social que uses o no, sino los canales y el lenguaje. ¿no? Nosotros ya tenemos un lenguaje, junto a los millennials. también diría, que es totalmente... O sea, a veces no hace falta ni poner palabras, O sea, ni letras, ni nada. Se trata de temas mucho más audiovisuales, de Mois o lo que sea. Y... y no estamos llegando con ese lenguaje. Yo no siento que un representante político me esté llegando a mí con, con ese tipo de, de lenguaje. Pero vuelvo a repetir que es complicado generar un discurso que, que sea válido para pa todo el mundo. ¿no? Y, y al dar confianza hay un ejemplo, por ejemplo, eh, en Málaga, el ayuntamiento de Málaga hace unos cuantos meses, un año, he diseñado junto a unos jóvenes de, de la generación Z cómo sería el barrio del futuro de Málaga en 2050. ¿no? Entonces, son cosas participativas en las que pueden tomar parte jóvenes que son mega interesantes. O sea, yo creo que, que la política puede ser muchísimo más entretenida a nivel de, de juventud y que la participación... Yo no creo que sea porque no tenemos interés, realmente. O sea, creo que se puede innovar, pensar y diseñar el futuro de una manera súper guay y, y en la que nosotros podemos participar. Y también me parece interesante que, que se nos escuche, justamente por eso, o sea, porque el futuro que diseñamos... Yo no vuelvo a repetir, no digo que lo tenemos que diseñar nosotros, pero creo que justamente la cooperación o el conjunto de, de, de diferentes puntos de vista es lo que, lo que genera valor en una sociedad. ¿no? O sea, ni que lo hagan todos los de 18 o 25, ni que lo hagan todos los de mayores de 50. Creo que justamente es un error que, que tenemos que eh, paliar y aprovechar los jóvenes de la experiencia que tienen, la gente más adulta en, en, en todo temas de gobernanza y de, y de políticas sociales y, y generalistas, y también las ideas más locas o pensamiento más inocente, diría, ¿no? De que todavía tampoco hemos conseguido tantas cosas en, en la vida que, que juntar esas puede generar una chispa súper interesante, ¿no? Entonces, eh, yo veo que, que existe una oportunidad que hace falta generar espacios en que podamos intervenir y que, de verdad, os digo que hay muchos jóvenes que tienen interés, que van a participar, pero hay que diseñar y entender cuál es la forma adecuada para para hacerlo. Yo, si es necesario, también, o sea, pongo mi, mi propio persona lo que puedo hacer en, en, en intentar arreglar esto y, y hacerlo, eh, pero tiene que ser conjunto, o sea, no ni para quedar bien ni, ni nada, sino que, que de verdad lo hagamos y, y que haya una oportunidad del copón. O sea, de verdad, me parece un proyectazo, no sé, tanto como sabéis vosotros sobre el tema interno, pero yo de fuera, por lo que conozco, digo, joder, qué guay. Pero lo conozco porque he caído en un sitio donde están trabajando en esto. Porque a mí en la universidad nadie me ha venido a explicarme qué es esto. Cuando debería ser, ¿no? O sea, creo que. No sé quién habla de tecnología, que ha faltado hablar de tecnología. Me parece que sería súper guay eh, hablar. Si estamos generando eh, laboratorios de innovación en temas de movilidad, en temas de ciberseguridad, esa tecnología que mola un huevo. ¿por qué no la estamos dando en la universidad o acercando generando espacios para jóvenes o proyectos en los que puedan participar y conocer esas nuevas tecnologías, que son los trabajos que existen ahora o que todavía ni siquiera existen, ¿no? O sea, que la gente que está ahora estudiando ingeniería, igual dentro de 30 años, está trabajando en algo que no existe, pero sí que va a tener que ver con tecnologías eh, emergentes que cuanto más cerca estén, mejor resultados va a dar. Sigo pensando que hay una brecha muy importante entre cuando se de la universidad y, y, la, y el mundo empresarial... Yo tengo ejemplos de amigos que han estudiado Ingeniería Biomédica y no están trabajando en Donosti, ni han hecho pedido fin de grado en Donosti, habiendo Miramón, empresotes súper potentes de, de biomedicina, y uno está en Pamplona y el otro está en Nueva York. Y digo, joder, me parece una putada hablando mal y pronto que, que esa gente, que es, son unos cracks, no, no lleguen a conocer todas las innovaciones que se están dando en su propia casa, que ese talento se quede aquí, que lo cuidemos mucho, y que, y que nos va a dar los frutos del mañana y vamos a construir el futuro gracias a esas cosas. Tampoco creo que seamos la clave mega del futuro y, y, y ponernos las medallas de que vamos a salvar el mundo, pero, pero sí que creo que, que si cuidamos un poco el talento joven y hacemos esa sinergia entre la experiencia y la juventud y las ideas más locas, pueden salir resultados súper interesantes y mucho más potentes de los que podemos hacer si vamos separados. ¿no? Y con eso termino un poco mi intervención. Y otra vez, agradecer que nos deis un espacio que ha surgido casualidad, pero de verdad, agradecer de un montón todo lo que haga falta por, por dar voz a los jóvenes y, y que sigamos trabajando juntos y se puede eh, crear nuevas movidas. O sea, así que muchísimas gracias, de verdad. ¿eh? Bueno, muchas gracias, Telmo vienes a decir, eh, estáis hablando, a decir a las personas que están en Torquizuna, estáis hablando de temas que nos afectan mucho, como el empleo, como, como nuestro futuro, y no es un problema de que lo que hacéis no nos importe. Es, eh, es, eh, no es tampoco una cuestión de canal, es una cuestión de entendernos en el lenguaje y de que nos deis un espacio para que podamos eh, poner sobre la mesa qué lenguaje estamos hablando y cómo comprendernos. Bueno, voy a pedir ahora que enciendan las luces para que nos podamos ver. Eh, claro, yo tengo un poco de problema ahora. Hay muchas cosas sobre la mesa, muchas, y no tenemos muchísimo tiempo, pero, desde luego, queremos que, que haya participación. De... Entonces, tengo el problema que no sé muy bien qué hacer. Si dar la palabra primero a los que... Entonces, casi voy a... Eh, bueno, que salga un poco por donde… Est mm, os voy a pedir, sí, que para que dé tiempo a intervenciones que hagamos preguntas o respuestas muy breves, muy concretas, eh, muy concisas. Eh, entonces, primero, allí hay una palabra. Muy bien. Enhorabuena por el Congreso. Esto da envidia desde Vizcaya. Sí, yo soy iloaino. Y enhorabuena a la moderadora por la habilidad de incorporar a Telmo Gracias. En, el, en el panel. A mí me pareció que era algo preparado, es una buena… <risa> Yo no, no, no sabía ni quién era Telmo. <risa> eh, bueno, he atendido únicamente este panel y, por tanto, es probable que los otros tres haya tratado cuestiones que, que, me, que me preocupan. Eh, eh, pues se, habla de, se está hablando de qué perspectiva 15 años, se está hablando de que de abajo arriba, eh, se está hablando de gobernanza, se está hablando de integración, la incorporación de los jóvenes. Y a mí, yo no he oído nada sobre la inmigración. Eh, acabo de estar con uno que ha sido alcalde de Ordicia y le pregunto qué porcentaje de inmigrantes hay en Tripuzcoa. No me ha sabido dar el dato, quizás estemos en el 10%, pero en Ordicia es el 18%. Y en una perspectiva de 15 años, mucho me temo, que será, que, si no es del 25, pues, aparte del problema demográfico, porque yo no sé si otra solución, porque me parece que reproducirnos eh, a saco es prácticamente imposible. Pero toda esta gente está llegando, tiene un potencial bestial, va a suponer un porcentaje, ya lo es, pero un porcentaje enorme de la, de la, de la sociedad y creo que está eh, ni siquiera el tercer sector, eh, es capaz de, de llegar a ellos eh, se hablaba del post y el est y, el, el, eh, y el, eh, ellos sí que tienen dificultades para, para llegar a cualquier cosa en temas de, de, de eh, sin parar me una ayuda y la burocracia etcétera, etcétera etcétera y además creo no creo sé que hay eh, unos núcleos muy importantes tribus realmente tribus de distintas nacionalidades en todo Euskadi, que son están ocultas, son ciegas para la sociedad, son autosuficientes, se organizan entre ellos y suponen un porcentaje importante de la, de la sociedad. Creo que una potencia a medio plazo bestial y, francamente, supongo que están está tratado el asunto, pero de la misma manera que Telmo hablaba de las juventudes, pues yo pregunto por la, la inmigración. De acuerdo, muchas gracias. Eh, como esto pasa la palabra a alguien de Torquisuna, eh, vamos a alguien del equipo político. Eh, primero, voy a hacer una pregunta, no sé si hay alguien de la organización. Eh, ayer yo vi que otros paneles acababan un poco más tarde de la hora. ¿Cuánto de estricto es hoy que acabemos a la una? No sé… Eh. Muy estricto, muy bien, de acuerdo. Entonces, voy a pedir que, que hagamos una ronda de preguntas que haya y luego le damos la palabra a personas de Torquisuna y que intervinieron ayer. Eh, ¿Quién más quiere decir algo? Allí, sí, gracias. Sí, yo por hacerlo muy rápido, Bueno, felicidades a todos y a todas. Eh, y simplemente porque Daniel está al lado de Telmo, yo creo que mi sensación es que en este foro, en, este, en esta iniciativa, Héctor Quisino X y en otras, ya existe la voluntad de, de escuchar y, co y conectar con, con los jóvenes, ¿no? que tan importantes evidentemente son. ¿no? La duda es, eh, decía Telmo, el lenguaje, el mensaje, etcétera, eh, cómo realmente llegar a ellos, ¿no? cómo realmente conseguir que los temas les interesan pero acabar llegando a ellos de verdad, impactar en ellos y, y poder atraerles a, a iniciativas. Gracias. Gracias, muchas gracias. Eh, Más preguntas… Sí, ¿allí? Ah, no. ¿Estabas levantando la mano? No. Vale. De acuerdo. Eh... Sí, ahí. Gracias. ¿Se oye? Sí. sí. Eh, ayer comentaron, comentaron los de y X el tema de que a partir de los proyectos experimentales se lograba eh, ajustar las políticas públicas. Sí me gustaría… Creo que es un elemento, en lo que ha dicho Diego de las cajitas, el hecho desde que de una iniciativa de, este, de esta naturaleza que es transversal se logre eh, ajustar las políticas que corresponden a cajitas, que son más eh, verticales, mm. me parece que es un elemento clave en el cambio de, de cultura de la organización. En ese sentido, si nos podrían poner algún ejemplo o alguna valoración de cómo les está yendo, pues sería de agradecer. Es que recasco. De acuerdo, muchas gracias. Esto pone de nuevo el acento en la cuestión de la transversalidad y el multinivel. Bueno, eh, nos quedan cinco minutos y entonces ahora lo que voy a pedir es que el micrófono ruede eh, por las personas que intervinisteis ayer y de las cosas que se han dicho. Eh, si podéis dar un comentario, una respuesta, una pregunta, Eider. ¿Aquí? Sí. Aquí abajo. Gracias. Voy a intentar ser muy breve y es algo que me suele costar mucho. Bueno, en primer lugar, las gracias a todos por eh, las aportaciones que habéis hecho. Las eh, críticas positivas me han hecho casi llorar y las negativas pues me han hecho poner las pilas. En ese sentido, por subrayar unos aspectos únicamente. ¿vale? porque hay más gente que quiere intervenir y hay cosas que me han gustado especialmente. Se hablaba de ciudadanía, se hablaba quién es el ciudadano, quién es la ciudadana, cómo hacer participar a la gente y es verdad que es una preocupación que tenemos en la diputación. Es decir, nosotros ponemos en marcha cantidad de procesos de participación y acabamos viendo que es prácticamente siempre el mismo perfil de personas quien participa. También tuvimos una experiencia eh, al principio de la legislatura de ir a diferentes centros escolares, universidades y demás, donde estuvimos con mucha gente joven y yo creo que la sorpresa fue mutua. Es decir, cuando llegábamos nos encontrábamos con gente que estaba prácticamente tirada en el asiento, pensando, ¿estos qué chapa nos van a meter? Y nosotros pensando que nos íbamos a encontrar con gente que no tenía ningún interés en la política. Y yo creo que… Eh, bueno el, Francamente, fue interesante porque tuvieron muy buena actitud, tenían mucho interés, sobre todo cuando se dieron cuenta de que la política tiene que ver con muchas cosas de su vida diaria, con el empleo, con la vivienda, con la universidad, con la elección de, de su vida personal, con muchos aspectos. Y yo creo que es algo que nos gustó y a lo que vamos, eh, al que vamos a dar un, un, un recorrido. Vamos a poner en marcha la Guipúzcoa Escuela Irequia, que sería la escuela abierta de Guipúzcoa, precisamente para… Eh, empoderar a la gente, que sean conscientes de la importancia que tiene su participación en la, en la toma de decisiones y prepararla para ello, y preparar al mismo tiempo también a la, al propio personal de la Diputación, ¿no? porque creo que es el camino que tenemos que seguir. Bueno, podría decir muchas cosas más, pero yo me voy a quedar únicamente con eso, porque efectivamente es una de las asignaturas pendientes que teníamos. Y es un proyecto eh, con el que estamos súper ilusionadas y, bueno, vamos, seguiremos por ese camino. Y a partir de ahí ya no voy a robar más. <risa> Mientras se pasa el micrófono a otra persona de, de ayer, eh, antes decías, Telmo, que sabes que eres consciente que es muy difícil generar un discurso que llega a toda la sociedad, porque la sociedad es muy diversa. Y me ha recordado esto, eh, que una vez yo tuve una conversación eh, bueno familiar, eh, tengo sobrinos de distintas edades, y fue típica conversación de entender el concepto millennials Y entonces, pues, tengo varios sobrinos millennials y nos estaban contando cómo ellos afrontan la tecnología, no sé qué, no sé cuántos, y entonces, los más pequeños, eh, más pequeños, empezaron, no, que yo no lo veo así, que hay que hacer no sé qué, que pasa no sé cuántos. Y entonces, mi madre dijo, pero a ver, no entiendo muy bien, eh, sois eh, millennial eh, pero lo veis de manera... Y no, mamá, es que estos son Z, estos son generaciones Z. Ah, y mi madre, ah, pero entonces hay distintos niveles, en los. claro, no es solo una sociedad diversa. Es que ya la propia ju juventud eh, tiene una enorme diversidad y, y, y efectivamente eh, llegar a esos distintos registros es enormemente retante y por eso es muy interesante que, que opiniones como la tuya estéis tratando de, de, de, de recopilarla. Sebastián Zurutza. Bueno, primero, lo mismo que decía Eider, pues muchas gracias, porque ha sido una osada, pues, bueno, el esfuerzo que habéis hecho en, en entender y, y, y aportar todo vuestro conocimiento. ¿no? Que Yo creo que tendremos que, que reflexionar bastante y, lógicamente, pues, eh, en dos minutos no, no se puede ni, ni abordar ni ninguna de las con profundidad de lo que habéis planteado. ¿no? Pero, bueno, agradeceros y a Temo, por supuesto, también. ¿no? Eh, yo igual mencionar algunas pocas cosas, no. Igual ayer cuando hablaba de liderazgo institucional y marcaba, pero también el segundo punto decía la importancia de, de activar la comunidad. O sea, eran las dos caras de la misma moneda. Igual quizás en mi exposición puse ese, ese énfasis y en ese caso eh, y coincido plenamente que, que Turquise X lo que busca es ese liderazgo colectivo para el cambio social que decías. Y yo creo que es un poco la, la, la marca de, de, de Tolkien on AX, ¿no? Un poco en la pregunta que se hacía ayer, cómo se veía, cómo veíamos de aquí a 15 años, cómo nos gustaría, pues precisamente… Está ligado a eso, yo creo que tiene que tener la suficiente fuerza, la autonomía de, de los diferentes elementos del sistema que tienen que funcionar de tal manera que es un proyecto colectivo, ¿no? ¿No? que no es solo de la Diputación, sino que es del territorio. ¿no? Es, yo lo visualizo así, pues, eh, Turquismo X de aquí a 15 años, ¿no? que es algo que va mucho más allá de, de lo que está haciendo la Diputación, ¿no? que aunque ahora en este inicio pues, tiene un liderazgo más fuerte y más preponderante. ¿no? Y luego algunas ideas que han salido, ¿no? sobre todo David, ayer y hoy también insistía, es un tema que nos preocupa mucho. ¿no? El, el, el, el, porque, como decía ayer, eh, x eh, trata de impulsar este proyecto desde la propia estructura administrativa, ¿no? que tiene yo creo que muchas ventajas, eh, que no viene a cuento, bueno, viene a cuento pero no, no hay tiempo, pero también tiene sus, sus riesgos ¿no? y uno de los riesgos es precisamente… ...que hay que implicar realmente al conjunto de la organización... ...que es algo muy difícil porque hay unas inercias, unas culturas... ...una cultura que, que hay que tratar de, de actuar... ...y lógicamente Turquicenex en parte también busca eso... ¿no? O sea, ...a través de la práctica que se produzca ese cambio... ¿no? o sea, ...tiene que ser algo pues, simultáneo y un, un trabajo pues, muy de largo plazo. ¿no? Luego ha habido algunas ideas relacionadas... ...que tienen que ver un poco también con, con la, las debilidades que, que, que tenemos... ¿no? Eh, Ayer veía, aunque sea en un gráfico, pues yo creo que tenemos un portfolio pues muy extenso, eh, pues de, con mucho, un gran conjunto de actividades. Bueno, porque ha crecido más o menos desordenado. ¿no? Bueno, eh, yo creo que, que sí que ha habido una visión muy clara, sabíamos lo que queríamos, sabíamos un poco el relato que, que, que habéis expuesto ¿no? que está detrás de Toxinaikis, de pero luego la construcción, pues no. Eh, no se ha hecho según el propio modelo. ¿no? Hemos ido haciendo cosas, hemos ido creándolas. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también en el X, como decía Giovanni, tenemos que desaprender. ¿no? Y en el sentido de que. Eh, y también digo con, con María, ¿no? Zubaldia, eh, que planteaba eh, lo de compartir, ¿no? hacer implicar, Y entonces, tiene que ver un poco con eso: ¿no? la construcción de, de, de todo lo los elementos o los proyectos de, de Toki X, yo creo que uno de los inconvenientes que ha tenido es que sí que había una, un, un norte, una orientación, que era pues, conseguir una sociedad más igualitaria en, en sus diferentes dimensiones, pero eh, hemos ido incorporando proyectos, proyectos, proyectos, pero eh, no en, en la propia definición construcción no lo hemos hecho con ese enfoque sistémico que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. ¿no? Ya a la hora de construir, de incorporar esos proyectos, ya eh, introduciendo esas sinergias, esas conexiones entre proyectos, no, no ha tenido. ¿no? Entonces, digo un poco con la recomendación que hacías de sistematizar un poco la, la innovación. ¿no? Yo creo que ahí tenemos mucho que aprender y comentaba antes a la mañana con Olats un poco decíamos, ¿no? yo, creo, yo suelo decir que… Bueno, eh, lo hemos hecho un poco un, en plan aficionado ¿no? algo, eh, a, y yo creo que hace falta esa profesionalización esas, bueno, esa gestión más profesional más sistemática de, de todo este proceso de innovación que estamos desarrollando ¿no? y yo creo que es algo que tenemos mucho, mucho que aprender ¿no? y, y yo creo que está muy ligado a, a que ese proceso de, de, de incorporación de proyectos no lo hemos hecho con el modelo de la escucha de la reflexión de la proposición en parte sí, pero no eh, de una forma muy, muy sistematizada, estructurada en su inicio. ¿no? Ahora lo estamos eh, un poco eh, trabajando pues, a través de uno de los proyectos que se decía ayer, del Deep Demonstration, etc. ¿no? Entonces, yo creo que ese es un elemento eh, importante. ¿no? Y luego, igual, con una de las últimas preguntas, y, bueno, y aprovecho así para responder un poco a David el tema de la… Eh, eh, no la, maya Maya uh, Multinivel. O sea, es un tema que también nos preocupa, ¿no? aparte de, de la casa. Y yo creo que estamos haciendo cosas, ¿no? cosas importantes. Alguna tú ya has mencionado y la conoces. ¿no? Eh, y, y tiene que ver, por ejemplo, con el tema de eh, pues la, eh, proyectos que estamos trabajando con las agencias comarcales, con los ayuntamientos, en el tema del desarrollo territorial. En el, en el tema de la empleabilidad del Carriquín Lanean, pues estamos construyendo una guanaza multinivel que participa el Gobierno vasco, la ANVID, etc., para promover la empleabilidad en las personas en riesgo de exclusión. En el área que más conoces de, de la atención a la dependencia, pues en Pasaya Relapse se están llevando una serie de experimentos que están participando, bueno, en el, el, el ámbito comunitario, están participando los tres niveles institucionales y, de, y, y, y, bueno, y, y hay otros ejemplos ¿no? que desde la práctica… Eh, pretenden pues, bueno, eh, trabajar ese nivel multi, eh, eh, de diferentes niveles eh, de institucionales. ¿no? Y, en concreto, eh, y a la pre a última pregunta que se hacía, eh, sí que hay ejemplos concretos que ya de esa experimentación se están incorporando esos aprendizajes a las políticas públicas. ¿no? Por ejemplo, eh, en el proyecto eh, que, que ayer lo mencionaba Olaz en la presentación de… Eh, que hemos estado impulsando la participación de las personas trabajadoras en las empresas, pues bueno, ese, es, ese proyecto experimental ya ha terminado y ciertos aprendizajes, etcétera, están incorporadas en líneas de ayuda. Se produjo una reforma de la norma fiscal para promoverla, eh, pues eh, eh, prom impulsar esa participación, etcétera. ¿no? Lo mismo, otro proyecto que promueve la igualdad eh, y la conciliación en las empresas, pues también ya incorpora las políticas diferentes de adaptación, o esta misma de, de la atención a las personas, esa experimentación, lógicamente, luego habrá que escalarla al territorio y cambiando ese modelo eh, que actualmente tenemos de atención. ¿no? Y bueno, las cosas que hago, de pronto y de forma de rápida, se me ocurren. ¿no? Muchas gracias, Sebastián. Eh, Tú quieres la palabra, ¿no? Vale, voy... Sí, voy a robar Dos minutos más al descanso. Creo que hay dos preguntas sobre la mesa eh, que voy a pedir eh, si hay alguna respuesta. Una, eh, bueno, me voy a decir a alguien del equipo político. Acaba de llegar el diputado general y me gustaría dirigirte a ti, diputado general. Pero bueno, es un poco atraco porque te acabas de sentar. O sea, que, que, te <ríe> eh, que es decidnos una cosa que recomendaríais no hacer y por qué. Y la otra va para ti, Telmo, eh, porque... Te la han hecho y me parece interesante, te han dicho cómo llegar, cómo llegar a vosotros. Si nos puedes decir algo por lo que te ha resultado atractivo implicarte en Etorkis Unaraikis. Entonces, casi empezamos por ti para que les dé tiempo a pensar la respuesta. Vale, perfecto. Eh, a ver, a mí atractivo me parece todo lo que sea diseñar el futuro, o sea, eh, además en enero voy a empezar un, un programa relacionado con estudios del futuro, entonces desde pequeñito siempre me ha gustado todo lo que tenga relación con, con pensar y diseñar cómo va a ser de aquí para adelante Donosti o, o cualquier tipo de cosa. ¿no? Entonces, por eso es el interés y justamente ese interés por el futuro está conectado con el, lo vuelvo a repetir, el rol de la juventud dentro de, de la sociedad, ¿no? entonces ese match entre, entre esas dos cosas es que, lo que a mí me ha, me ha llegado y me ha interesado venir aquí. También no creo que sea la persona típica que, de un chaval de 23 años, que tampoco van a venir aquí especialmente, pero tengo ese interés y curiosidad. Pero sí que creo que hablo, bueno, voy, a, voy a ponerme esa mochila, que igual no la debo poner, pero hablo desde mi entorno y, y que creo que, que hay necesidad, que hay ganas de hacer cosas, que los jóvenes tienen que activarse mucho más dentro de la sociedad y por eso es atracción. ¿Y cómo atraer...? Eh, más, eh, me habías preguntado tú eh, a estas iniciativas, ¿no? Mm, mm, por ejemplo, para explicar, eh, CIUR. A mí, si me, pone, eh, si me vienen a clase hace un año y pico o algún amigo ingeniero a explicar CIUR, una hora yo sentado en, en, en el asiento, no voy a atraer a ninguno. O igual a uno que le ha molado porque es una persona que tiene una capacidad de concentración del copón pero si hablamos de economía de atención como, como tal, eh, la gente no va a estar una hora escuchándote. Entonces, lo que molaría mucho más es que CIUR me explique qué es lo que hace y generar un espacio o un hackathon o lo, como lo que queréis llamar de, de una mañana en el que yo pueda trabajar y, y, y relacionar lo que está estudiando CIUR con, con las posibilidades que da o cómo es la experiencia de trabajar en CIUR. Porque, vuelvo a repetir, creo que hay una brecha muy grande entre eh, lo que yo estudio en la universidad con lo que es trabajar. Entonces, cuanto más acerquen esas cosas, cuanto más pueda conocer yo cómo es un día a día en la empresa, lo que hacen, qué tecnología usan, voy a tener mucho más interés en, en conocer ese proyecto que no. Porque yo nunca voy a tener interés, interés por algo que no conozco. Esa es lo, la primera premisa, yo creo. O sea, si no conozco a X, nunca me voy a interesar por él porque no me está llegando por ningún lado. entonces eh, creo que ahí, eso es como el, el punto, el primer punto. Y luego, tiene que ser algo entretenido, lúdico, que, que, que aprendas. O sea, que todo lo que haga tenga una recompensa, no tiene que ser ni económica ni nada, sino de más de aprendizaje en el que yo participe. Por el momento que yo participo, aprendo y estoy mucho más conectado con lo que estoy haciendo que si estoy simplemente escuchando. No sé si te he contestado, sí. pero, pero... Muchas aún. gracias, Telmo. Eh... María, quieres... Si puedo añadir muy brevemente, es a lo que me refería con el tema de los procesos de innovación y dependiendo del reto o de la actividad de que se trate, poderlos integrar para que ellos formen parte desde el principio. Eso sería una idea. Y otra segunda, incluso poder crear un consejo asesor para determinadas actividades en las que ellos estén representados. Uh -huh. Gracias, María. Vamos muy justos de tiempo. Eh, lo que pasa, antes de dar la palabra al diputado general, Ander, ¿tú querías? es que ayer te quité también la palabra y, y no quiero… Sí, no, no, no, no, no vale la pena. Yo creo que esperando al diputado general, yo lo único respondiendo a la una pregunta que me decías, es ¿qué recomendarías no hacer? Yo diría, no se embarque nadie que no lo haga con honestidad y con una honestidad intelectual y, y, y con honradez desde el principio. Uh -huh. O sea, no puede ser Héctor eh, X nunca una posición de marketing político. Eh, uh -huh. Sería algo similar eh, en cualquier uh -huh. otro lado. Y yo creo que de los temas que se han ido aquí escuchando, a nosotros nos queda ahora, pues efectivamente, que Héctor eh, X y su lógica no la apliquemos solamente en unas burbujas, Departamentales, sino que sea el conjunto de la organización que a su vez también, cuando identificamos pues, qué ciudadanía, pues, que, que, que sepamos efectivamente qué ciudadanía, efectiva, ir, ir desaprendiendo. Gracias. De Lo que, que corresponde. Gracias. Eh, Márquez Lollano, diputado general. Me has hecho una pregunta complicada, no sé, no, no la recuerdo exactamente. ¿Qué, ¿Qué recomendarías no hacer? Porque sabes que os ha salido mal. Me acordaba perfectamente, pero quería, ah. quería que la a formular. A ver, eh, yo, eh, a ver, yo siempre hablo de actitud, actitudes, no tanto de actitudes, sino de actitud, una actitud, ¿no? En política es muy importante el cambio de actitud. Y la gobernanza colaborativa, en el fondo, implica también que los responsables políticos, los que denomináis líderes, a mí no me gustan ese tipo de expresiones, pero seguramente hay que utilizarlas, ¿no? Yo no me considero un líder, eh, yo me considero parte de un equipo con una función determinada, un rol determinado, ¿no? Pero en todo caso, eh, la actitud es importantísimo para lograr eh, conectar con diferentes sectores o diferentes ciudadanos. ¿no? Que te vean realmente sincero y que te vean llano y que te vean realmente empático. ¿no? Mm. Bueno, eso... Eh, yo Cuando me preguntas qué no hay que hacer, yo diría que no hay que llevarlo nunca al límite. Es decir, esa actitud... Eh, mi padre era evanista, ¿no? y entonces eh, yo creo que llega el momento en que bueno vas puliendo y con el cincel vas intentando que las piezas se encajen, pero llega el momento en que tienes que pegar un martillazo. Entonces, yo no creo que esa, esa inteligencia emocional, ese, ese acercamiento soft o, o de, digamos, blando de, de la política, que es imprescindible en todo este proceso, se tenga que llegar al límite. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que hay que salvar, hay que lograr, hay que blindar. Uh -huh. eh, no voy a entrar a proyectos concretos, pero uh -huh. antes hablábamos, José, de cuestiones, uh -huh. proyectos estratégicos en los cuales llegas a un momento crítico en el que tienes que tomar una decisión y esa decisión no va a contentar a todos. Sí. Y ya. vas a tener que enfrentarte a gente. Precisamente para lograr la viabilidad del proyecto. Ya. No sé si me explico bien, pero... Sí, sí, sí. Eh, es, otra, es otra de las paradojas de la complejidad. Es una, ya, exactamente. Claro. Mira, cuando has hablado de, una, de las paradojas, efectivamente. Claro. Tú puedes tener una eh, actitud determinada, pero llega el momento en que, en que, paradójicamente, vas a tener que asumir otra puntualmente, porque si no, eh, se revienta no el sale. proyecto. Entonces, yo creo que eh, en ese aspecto eh, es posible que la respuesta directa sea no asumir esas paradojas. O sea, yeah. ¿qué no recomiendas? Pues que, eh, que, eh, o, bueno, ¿qué, ¿Qué recomendarías no hacer nunca? No asumir las paradojas. ¿Qué recomendarías hacer? Asumirlas. Muy bien, pues con esta idea me da enorme pena tener que cortar aquí porque hay muchas cosas sobre la mesa. Eh, a los panelistas os tengo que pedir disculpas porque casi no os he dejado, no, no os he dejado interactuar con, con la audiencia, pero os agradezco mucho. Es una pena que. que... Estamos tan justos de tiempo. Os agradezco mucho vuestras reflexiones, vuestras intervenciones y lo que vais a aportar eh, al desarrollo de este congreso. Muchas gracias a toda la audiencia por, por, por este panel. Por Me tu resuelta. moderación. Gracias.